Te felicito por haber invertido en ti. Y más que eso te felicito por tener la mente abierta para poder aprender nuevas cosas, reprogramar ciertas cosas en tu mente para que tengas esa mentalidad guerrera de emprendedor o de emprendedora. Me pone muy contento que estés aquí. Seguramente ya leíste la versión escrita de mi guía, Cómo emprender sin cagarla, los siete pasos que jamás te contaron sobre el emprendimiento. Eh, y si no, no pasa nada. Perfecto, estás aquí en este audiolibro, que justamente la idea de este audiolibro es... Eh, tener una relación un poco más íntima con la información que está en el libro eh, o en la guía El libro o oh, guía, nunca me decidí cómo decirle la verdad eh, Pero esto sí es un audiolibro y no hay otra manera de cómo decirle Y la razón por la que quise grabar este audiolibro es porque mucha gente eh, en la guía me decía Eric, te sentí a mi costado o sea, juro cada historia que contabas, cada aprendizaje, cada desafío, también cada acierto, cada, cada alegría, eh, eh, no sé, sentí que me, los estaba, me lo estabas contando como que tú mismo, o sea, sentía tu voz. Y dije, ah, mi voz. Entonces, ¿cómo sería si realmente escuchan mi voz? Contando cada situación complicada en mi vida, cada desafío que tuve que atravesar. Eh, y también como obviamente, aprendí tantas cosas que he podido eh, tener éxito relativo. Y digo relativo porque, o sea, cada uno tiene una medición diferente del éxito. Entonces, por eso quise grabar este audiolibro, para acompañarte, estar un poco más cerca, que sea un poco más íntimo, romántico, por así decirlo. Y me pone muy contento de que estés aquí, conmigo. Eh, así que, eh, no sé cuánto durará. Son todos los capítulos de la guía, eh, estaremos acá, no sé, un par de horas, no sé, no sé, bueno, ya depende de tú cómo lo quieras escuchar, ¿no? así que bueno, nada, estoy listísimo para comenzar y vamos a comenzar eh, con un poco de mi historia, ¿no? de justamente la razón detrás de por qué quise escribir esto y sobre todo, bueno, ahora grabarte esto. ¿Qué me pasó a mí y por qué te escribo este libro a ti? En este caso por qué te grabo este audiolibro a ti? Mi colapso, el más fuerte de todos, fue un miércoles por la noche. Ese día había discutido con mi jefa. Y no es que discutíamos como cabiva voz, mal little álgido. No, no, no. Me refiero a que me pedía para quedarme a revisar cosas hasta, la, hasta tarde, en la noche. Y yo ya estaba harto quedarme quedarme en a oficina bit tarde y tarde viendo cómo mi vida personal se iba achicando. En esas pocas horas que quedaban al final del día, yo ya no podía hacer casi nada. Ese día me acuerdo que salí a las 8 de la noche para mi casa. Llegué cansado, muerto de hambre y me recalenté algo rápido para comer. Y luego, casi tipo las 9 y 30 de la noche, me tiré en la cama con una bronca del carajo y dije listo. Se acabó el día, el cual se lo entregué totalmente, íntegramente a una empresa que jamás era mía. Donde no gano lo que quiero, no me apasiona, no me entusiasma y donde ni siquiera quiero ser el gerente. O sea, ni siquiera quiero crecer ahí tampoco. O sea... Ah, entonces ahí estaba yo en mi cama, me puse boca arriba, mirando el techo, y simplemente colapsé. Y cuando digo colapsé, me refiero a que me puse a llorar. <risa> Esto era en el año 2006. Era un tipo de 26 años, con entre comillas la vida por delante, llorando de impotencia. No sé si te pasó alguna vez llorar de impotencia. Es diferente, o sea, no suena muy fuerte, no hace tanto ruido. Es como que tener la mandíbula tensa, rechinar los dientes, los puños cerrados, respirando fuerte, re, ultra fuerte, mientras me salían las lágrimas por los costados de la cara. Y en ese momento tomé una decisión, probablemente la decisión más importante de mi vida hasta ese momento, y la dije en voz alta, pero con la boca cerrada aún, que es lo loco, lo que pudo salir entre los dientes. Y dije... Listo, se acabó esta mierda. No voy a seguir regalando mi vida a otros. Ya me harté de que ellos controlen mis horarios y la cantidad de plata que valgo. Es hora de retomar el control de mi vida y convertirla en una de puta madre, bajo mis propios términos. Listo, mañana nace un nuevo Eric. Voy a ser libre y voy a ser feliz. El declarar eso fue liberador. Te juro que realmente me creí a mí mismo. La frustración... Y bronca se convirtieron en una suerte como que de entusiasmo. No tenía la más puta idea que iba a ser de mi vida. Pero no importaba. Esa decisión siento que fue como que mi campo energético, en mi vibración. Así que algo bueno tenía que aparecer en el camino. De hecho, retrocediendo un poco, desde el año 2005, por ahí, eh, los últimos seis meses, entre el 2005 y el 2006, ya había estado como que eh, eh, buscando emprender en algo. ¿Ya? Eh, las oportunidades de emprendimiento no eran tan abundantes en esa época, o sea, no era como lo es hoy en día, ¿no? Que todo el mundo tiene startup y está creando cosas y marketing digital y eh, lo que fuera. En esa época, como que emprender era tipo una fábrica o de o, o repente una tienda de ropa o restaurante lo que fuera. Entonces, eh, yo estaba buscando algo bueno en, ese, en esas líneas medio tradicional, ¿no? Así que armé planes de negocio para un restaurante de comida orgánica, un hostal, que es un, como un hotel chico para surfers. Quería traerme surfers de Brasil, de California, de Hawái, eh, para que surfen en las playas del Perú, que son unas olas increíbles. También eh, ideé un programa de televisión. De hecho, tuve reuniones con productores y con gente con los que yo había trabajado por mis trabajos previos. Y hasta una revista exclusiva para hombres, tipo la Cosmopolitan para hombres, ¿ok? para toda América Latina. Entonces, como que no me faltaba pensar en grande, ni, ni, ni, ni en tener creatividad para poder eh, imaginarme cosas. El tema es que yo estaba ahí, en la búsqueda, indagando, pensando, concretando reuniones, planificando, pero no concretaba nada. Y ese era el gran reflejo de la frase de John Lennon, que de hecho, si es que has visto mis videos, siempre la tengo atrás mío en mi oficina. La frase dice, la vida es lo que te pasa... Mientras estás ocupado haciendo otros planes. Y sí, pues, me pasaban ideas por la cabeza, le daba mil vueltas, las comentaba con amigos, hacía unas planificaciones, planificaciones, lo que fuera, pero nunca ejecutaba. No hacía nada para finalmente rodar esa idea al mundo real. Así que simplemente cada lunes regresaba a ese lugar donde no quería estar más. Mi trabajo, mi cubículo. ¿Por qué no concretaba nada? Mira, si te puedo ser sincero, creo que yo mismo me comía mis propias excusas. Yo mismo hacía, entre comillas, mi investigación de mercado en la cabeza y concluía con que... nada No creo que funcione. Pensando en retrospectiva, creo que esa era mi manera de autoconvencerme de no convencer, de no comenzar. Porque en realidad tenía miedo. Miedo de la incertidumbre, a mis capacidades, tal vez. Algunas preguntas que recuerdo rondaban mi cabeza en esa época eran... ¿Y si lo mío es ser empleado, en verdad? ¿No? Por ejemplo, otra pregunta era... Y si mis amigos y familia me ven fallar, intentar algo nuevo, salirme del formato clásico de lo que hacíamos en Lima en esa época, que era conseguir trabajo y tratar de ascender y todo eso, y me veían fallar haciendo esta, entre comillas, locura de irme por mi cuenta. Otra pregunta era, ¿y si pierdo toda la plata que invertí? No, bueno, no tenía plata tampoco para invertir, pero iba a conseguir plata, ¿no? <ríe> y si la pierdo y quedo mal con gente, si quedo mal con alguien porque no la supe hacer bien... Y por otro lado también hasta pensaba, y si la hago en grande, ¿estaré preparado para sostener un gran negocio? Y eso se me daba, me daba vueltas por la cabeza y creo que eso era un poco lo que me hacía decir, ¿sabes qué? No, mejor quedémonos acá en el agua calentita de mi cubículo con un sueldo a fin de mes. Me imagino que son todos miedos naturales, pero a medida que pasó el tiempo, la bronca de no vivir como quería vivir, sumado a mis ganas de ser libre, de tener control de mi vida y de básicamente ser feliz de una vez por todas, me dio el impulso para enfrentar cualquier miedo. Por eso, casi todo ese miedo e incertidumbre desaparecieron ese miércoles del 2006, unos seis a un año después, en ese 2006. La verdad, mira, no desaparecieron, solo que me atreví a tomar la decisión, a tomar la acción, a pesar de que seguía ahí el miedo. O sea, ¿qué es lo peor que podía pasar?, cuando evalué esa pregunta, dije, listo, tengo una sola vida. Así que vamos con todo y a la mierda. Así que hay una frase que guía mi, cabida, mi, mi, mi vida perdón, el día de hoy. Eh, hace unos cinco años que la guía. Me hubiera encantado haberla sabido allí en ese miércoles del 2006. Pero creo que de alguna manera vibré en esa frase que hoy día ya conozco textualmente. Esa frase es, cuando empiezas a caminar sobre el camino, el camino aparece. Y créeme, te lo garantizo, el camino se va desenvolviendo. A veces no te lleva por donde pensabas, a veces no estás rápido como pensabas, pero hay que confiar en esa fuerza misteriosa que guía nuestros pasos, entregarte y saber que de una manera u otra todo va a salir bien. Así que al día siguiente de ese colapso eh, y al mismo tiempo de ese despertar, fui a la oficina, pasaron unas cuantas horas y recibí la llamada que comenzó mi carrera de emprendimiento, eso fue en septiembre del 2006. No lo podía creer. Cuando uno está en la vibración de recibir, cuando tu corazón y tu alma han dicho basta, y tomas una decisión, te abres al campo de posibilidades infinitas, y los regalos llegan. Te juro que es inevitable. ¿Okay? Pero eso, sí. Por eso, si tú ahora estás en una situación parecida a la mía, si quieres hacer un cambio, y ese cambio sabes que requiere que tomes el control de tu vida a través del emprender, hazlo, lánzate, intenta, con miedo e incertidumbre. Claro, pero eso es lo que nos hace valientes, pues. O sea, yo me acuerdo que una vez Roberto Gómez Bolaños, el creador del Chapulín Colorado, dijo que el Chapulín Colorado era el verdadero héroe del mundo. Porque Batman, Superman, todos ellos... No tenían miedo, atacaban el desafío sin miedo. Hizo que es un, Dice que él decía que es no era un héroe. Un héroe es el que se caga de miedo hasta las patas y va y así, enfrentando su miedo, enfrenta el desafío también. ¿Te acuerdas el chapulín colorado cuando decía ¡Sí voy! ¡Sí voy! O cuando se persinaba mirando el cielo ¡Ah, Angel, ¡Ángel de la María! Ese este es un verdadero héroe. ¿no? Y así me sentí yo te juro, cuando dije voy a atravesar los miedos, mis preguntas, mis incertidumbres, mi falta hasta de autoestima para salir adelante y retomar el control de mi vida. Eh, así que mira, con miedo e incertidumbre, pero creo que realmente si tú lo haces, eres un real valiente. ¿ya? La valentía no es la ausencia del miedo, es la capacidad de avanzar a pesar de él. Y te dejo con una frase. Si uno está dispuesto o dispuesta a fracasar en algo que no le gusta, como tu trabajo, por ejemplo, o lo que fuera que te dedicas, ¿por qué no arriesgarte a empezar algo que amas? Imagínate. Bueno, y así es como comencé mi primer negocio, con mucho esfuerzo, muchísimo, trabajando duro, le ponía la mejor actitud, pero me pasó algo que no me esperaba. Pasaban los meses y el negocio no avanzaba. Y eso me frustraba, me angustiaba, no solo porque no generaba el dinero que necesitaba, sino que empecé a vivir más ajustado que nunca eh, y no sabía qué carajo estaba pasando. Me sentía perdido, desubicado y yo pensaba, no entiendo, si yo estoy dándole duro a un negocio que sé que funciona, soy una persona buena y con propósitos nobles, ¿por qué no se me dé el resultado? ¿Qué estoy haciendo mal? Luego de varios años, cuando a patadas, con pura resiliencia y garra, mis negocios empezaron a rendir sus frutos, miré para atrás y encontré el gran problema y así entendí qué me había pasado. Era tan simple, tan lógico. Pero cuando uno se lanza a emprender, no es fácil verlo. El tema era este. Yo quería emprender, pero no era un emprendedor aún. ¿A qué me refiero? Alguien que quiere emprender tiene garra, huevos o varios, un sueño y corre por ellos. Pero la gran mayoría quiebra en el primer año. Eso lo sabes. Las estadísticas están clarísimas. Encuéntralas en Google. Luego de tres años quedan solamente 8% de los negocios de pie. ¿Qué pasó? ¿La economía? ¿El mercado? ¿El puto coronavirus? No. Créeme que no. Eres tú. Solamente tú. Y ahí vino mi epifanía. La diferencia entre emprender y ser un emprendedor es igual a la diferencia entre querer boxear y ser un boxeador. Hay cosas que debes saber antes de entrar al ring. Si no, te comerás la paliza de tu vida. Yo no sabía eso en ese entonces. Pensé que con hambre, sueños y huevos podía comerme el mundo. Pero estaba equivocado. Muy equivocado. Hoy, luego de 14 años como emprendedor, te estoy grabando este audiolibro en plena cuarentena. Ahora estamos en junio del 2020. Han pasado 14 años de que tengo emprendiendo y tengo batallando básicamente qué es lo que es el emprendimiento. Eh, y tengo negocios que facturan millones de dólares al año. Y hoy me puedo dar cuenta que todo pudo haber sido más rápido y menos doloroso de haber conocido los siete pasos que te voy a contar hoy. Sí, hoy. Porque créeme que este audiolibro te lo vas a devorar en un par de horas. Eh, te lo voy a contar de una manera... Bueno, como si tú ya me conoces, sabes cómo cuento las cosas, me, me entusiasmo un montón. Sobre todo cuando hablo de mi vida y, esa, y, y mi vida está generando un impacto de alguna u otra manera. Cuando quiero... Eh, de hecho, antes de empezar a grabar este audiolibro, hice una declaración... Estoy acá justamente en mi vestidor, eh, acá con almohadas alrededor para poder eh, mitigar un poco el, el, el, el eco y poder grabártelo de la mejor manera. Me encantaría estar en un estudio, pero me imagino que los estudios están cerrados por la cuarentena. Eh, hice una declaración y dije, yo quiero este, o sea, voy a empezar a grabar este audiolibro para acompañar la, a la gente mientras esté haciendo sus cosas, a empoderarlas, a que haya un mejor camino para ellos si es que ellos lo desean hacer. Que de que sepan de que hay un mundo allá afuera que les está esperando para darle todo lo que ellos quieren, prefieren, necesitan. Para ellos y para su familia. Así que voy a meterle toda la garra, todo mi entusiasmo, todo mi corazón. Y es lo que estoy haciendo ahora. Muerto de calor en este vestidor, pero feliz de la vida porque estoy acá, en tu oído, en tu parlante. No sé. Mira, en estos años he aprendido muchísimo sobre cómo tener la mentalidad de un real emprendedor. Lo aprendí a patadas a través de ensayo y error. Pero no solo incorporé estos pasos sino que lo sigo perfeccionando a lo largo del tiempo y gracias a ello mi facturación siempre crece año tras año. Y créeme, en estos momentos desafiantes que estamos pasando todos, igual tendré un año más fuerte que el anterior. Es que eso es lo que naturalmente sucede cuando conoces y aplicas esos siete pasos. Los resultados se tornan inevitables a pesar de cualquier situación que se te ponga en el camino. Tu mente termina cableada de cierta manera que se vuelve creativa y ejecutiva por reacción natural. Le he metido mucho tiempo a ordenar y simplificar estos siete pasos. Son el trabajo de mi vida. Lo que tienes en la mano, en este caso en tu oído, es una guía que, fiel a mi personalidad obsesiva, delimita claramente cómo debes formar tu mente para que realmente puedas tener resultados. No importa qué tipo de negocio hayas escogido para ti. Te cuento. Mientras estoy justamente escribiéndote estas líneas, en este caso grabándote este audiolibro, como te dije, soy en cuarentena acá en Buenos Aires con mi familia. Y sí, todos los días agradezco por mis resultados como emprendedor. Puedo estar cuarenteñado en un paraíso que es la casa donde vivo, frente a una laguna soñada, sin preocuparme por el dinero. Y esa paz mental no tiene precio, y te la deseo de todo corazón. Si no estás pasando por un buen momento hoy en día, créeme que te entiendo. Yo mismo he estado ahí. Cuando comencé... Eh, emprendiendo en el año 2006, tenía acumulados 17 mil dólares en deudas con tres tarjetas de crédito y unos cuantos miles más con familiares. De hecho, eso me jodía mucho más que los bancos, porque eran mis familiares y un amigo también. Mi amigo no me jodía tanto, pero mis familiares sí, me sentía como que... Y era incómodo, o sea, de repente salir a comer, de repente, este y encontrarte con ese familiar que le debes plata y, y tiene que justificarte porque... Hola, ¿qué tal? Sí, sí, vine acá. Eh, no vengo nunca acá, como diciendo... <risa> No es que no te quería pagar, es que me quería dar un gusto, sorry. No, era horrible. O sea, tener plata es horrible. Eh, sé lo que es no querer contestar el teléfono porque son los bancos pidiendo promesas de pago. En esa época llamaban al teléfono fijo de mi casa. Y yo vivía con mi mamá. Tenía 26 añotes, 27 añotes. Y <risa> llamaban al teléfono fijo de la casa, contestaba a mi mamá a las 6 de la mañana y se avergonzaba de su hijo, el deudor. Tuve que vender el auto que mi papá me regaló antes de irse al cielo. Para poder vivir. Y como si fuera poco, mi familia estaba totalmente en contra de que yo haya renunciado a un gran trabajo para poder emprender. Me hicieron un par de intervenciones. No sé si alguna vez han hecho una intervención. Es cuando todo el mundo te invita a una cena, tu familia te invita a una cena, llegas a la cena y no hay cena. Hay unas sillas puestas medio en semicírculo. <risa> Y todo el mundo aparece que tomó una clase de yoga porque te hablan así y te dicen de que te aman y que quieren conversar contigo y que tomes asiento. ¡Ay, Dios mío! <risa> bueno, ya, yo he vivido eso un par de veces. Fue duro. Pero acá estoy, al otro lado de todas esas murallas, contándote a ti de que sí se puede y de que tú puedes. Mira, hubiera sido un poco mejor si me hubiera caído este manual, esta guía en las manos en ese entonces. Pero bueno... Todo pasa por algo, seguro pasó de esta manera para poder escribírtelo con más ímpetu, en este caso grabártelo y estar en tus oídos eh, y con ganas desesperadas decirte conoce, incorpora y aplica estos siete pasos ahora mismo. No te metas a ring sin saber boxear. Y si ya me conoces por mis redes sociales, mis cursos, las conferencias que he dado en los últimos 10 años en Cádiz, casi todos los países de habla hispana, sabes que me acerco a ti porque sé que tú también puedes tener una vida de los sueños. Recuerda que yo soy un simple tipo que repitió 17 cursos, 17 materias en la universidad. Estuve dos años en un centro especial por falta de concentración y conducta y siempre estuve a punto de que me votaran de todos mis empleos. Así que créeme cuando te digo que si yo puedo tener la vida que tengo, tú también puedes. Mira, si ya estás emprendiendo y sientes que no avanzas al ritmo que quieres, al final de, eh, de escuchar esta guía sabrás exactamente qué hacer para reformular cómo estás encarando tu negocio. Sentirás tranquilidad y seguridad porque por fin verás la luz al final del túnel y tendrás la ruta más clara para cambiar todo lo que estabas saboteando tu negocio sin que te des cuenta. Y si aún no estás emprendiendo, perfecto, esta guía no solamente te impulsará a hacerlo de una vez por todas, sino también te dará las herramientas tácticas para poder empezar con el pie derecho, ganar tiempo y tener resultados más rápido. ¡Listo! Ya estás a punto de comenzar. <risa> Perfecto. Lo primero que debes hacer es poner en modo avión tu celular, desconectarte por una hora y escuchar esta guía realmente con mucha atención y concentración y calma. Este es un documento, este es un audio para escuchar, para estudiar, para incorporar, donde te invitaré a la reflexión, a cuestionarte muchas cosas y te dejaré tareas y recomendaciones, que es clave que sigas a pie de la letra. Recuerda que si estás acá, ya estás por delante del 95% de gente allá afuera que quiere emprender. Muchos traerán al ring de box sin guantes, sin botines y sin protector bucal. Por no prepararse, en pocos segundos el mundo del emprendimiento escupirá a esas personas de vuelta a su empleo o actividad diaria. Pero no tú. Tú eres más inteligente que eso. Por eso estás acá. Y te felicito. Y claro, también te agradezco por estar en mí. No hago eh, esto porque siento que eh, haber llegado a donde llegué y no compartir la receta sería medio egoísta. Eh, veo que hay gente igual que yo allá afuera. Gente normal, con un sueño, y si yo pude lograrlo, sé que la mayoría de gente puede. Si es que quieren, por supuesto, ¿no? Yo sigo en proceso. No soy un gurú ni nada de esas pelotudeces. Yo no soy un producto terminado. Estoy en el camino, al igual que tú. Tal vez un poco más adelante, relativamente hablando, y por eso te puedo guiar, porque conozco el camino que vas a recorrer o estás recorriendo. Te estoy grabando este audiolibro con mucho corazón. De, y de hecho, te voy a acompañar y voy a contarte un poco más, eh, si es que ya leíste el libro, eh, unas historias adicionales dentro que no metí en el libro para no hacerlo tan largo. Eh, y así puedo pintarte un poco más eh, cómo experimenté ciertos desafíos y cómo también los pude solucionar. Te pido disculpas si es que ahí, me, si me entrevero con la voz, no estoy tratando de hacer algo ultra profesional, no quiero que esto salga en 50 años, quiero que esto salga rápido, y como dice Richard Branson, muévete rápido, rompe cosas, así que si es que me, me, me trabo en algo, te das cuenta de que tengo una intonación rara porque estoy como que acordándome, y acá tengo el, el libro al frente, entonces estoy leyendo algunas partes y todo, si me confundo, lo que fuera, es parte del proceso, Dale, Te pido paciencia, es la primera vez que grabo un audiolibro, y eh, sé que nos vamos a acompañar mutuamente. Okay. Así que listo, ¿estás lista o listo para comenzar? Es la herramienta con la que creamos el valor que vamos a entregarle al mundo. Y esta puede ser nuestra mejor amiga o, o peor enemiga. Cualquier decisión que tomemos viene de ella, de nuestra mente. Si no la programamos y si nutrimos bien, tomaremos pésimas decisiones que resultarán en un estilo de vida que no queremos. Nuestra mente es como una computadora. Y como tal funciona con los programas eh, que le ponemos, que le instalamos eh, todos los días. Y esto es una consecuencia natural básicamente de esos programas de toda la información que consumimos día a día. Mira, es simple. Si consumimos información negativa, programamos nuestra mente en forma negativa. Y eso genera un resultado negativo. Pero si nos nutrimos con información positiva, el resultado será eventualmente positivo. Mira, la figura es más o menos así. Tienes, imagínate esto en tu cabeza Entrada de información, eso genera pensamientos Los pensamientos generan decisiones Las decisiones generan acciones Y las acciones generan resultados Y sí, los resultados, en verdad, es tipo nuestra vida Nuestra realidad, la realidad que nosotros auto, nos co-creamos Y esa es la consecuencia natural de nuestras acciones El dinero que ganamos, donde vivimos El auto que manejamos, las personas que frecuentamos cómo educamos a nuestros hijos o cómo interactuamos con el planeta y muchas cosas más, son todo producto inevitable de este simple pero poderoso proceso que te acabo de contar. Por eso es que vemos personas que comienzan un negocio con una gran ilusión y esfuerzo, que meten toda la garra del mundo, pero sus mentes, al estar aún contaminadas por información tóxica y peor aún, al no saber cómo desintoxicarla, eventualmente terminan en un resultado negativo. Todas sus decisiones y acciones terminan estando contaminadas de paradigmas, patrones y creencias limitantes que han incorporado inconscientemente a veces, y eso solo puede tener una consecuencia negativa. Tú ya sabes, acción, igual reacción. Causa, efecto. Es así de simple. ¿Cómo se da esta contaminación? Bueno, acá te explico. Día a día, minuto a minuto, la mayoría de gente permitimos que innumerables piezas de información entren en nuestra mente, de manera consciente o inconsciente, ¿no? Y así la vamos programando. Es todo tan automático y cotidiano que no nos damos cuenta. Las fuentes de información no ficticia más vistas son noticias en la televisión, los diarios, redes sociales, grupos de WhatsApp, ¿no? que es como un nuevo medio de comunicación, obviamente, programas de concurso, reality shows, entre otras cosas. Las noticias en cualquier formato son generalmente negativas. No te estoy hablando de nada nuevo acá. Lo sabemos, pero la gente elige verlas igual, sin conocer las consecuencias. Ahí se ve el resumen gráfico de los asaltos, asesinatos, guerras y situaciones políticas que con la ma que con, con que la mayoría de la gente nutre su mente todos los días. ¿Qué pensamientos crees que se programan en tu mente cuando ves eso? Ponte a pensar. Deja de leer un o deja de escuchar el audiolibro un segundo y con qué te quedas en la cabeza luego de ver un buen rato de noticias de este tipo. Exacto. El resumen es, el mundo es peligroso. Mi ciudad es insegura. Quienes nos dirigen son unos corruptos. No estamos a salvo. Esa es una programación, una semilla que se planta en tu mente y que es adoptada, procesada e influye directamente en las decisiones y acciones que ejecutas en tu día a día. Por eso hay muchísima gente que no comienza un negocio o incluso sabotea inconscientemente el que ya tiene. Ya te hablaré de eso más adelante. Podría hablarte también de cómo los reality shows y programas de chismes que la gente ve impactan en nuestra mente. Ver las discusiones, insultos, engaños, incluso peleas públicas, ¡ah! es, es nefasto. ¿Cuál es la programación en nuestra mente tras ver esa información? Es altamente contaminante y moldea patrones en nuestra cabeza que luego percuden nuestras decisiones. Circunstancialmente, mientras solamente te grabo este audiolibro, estas noticias recurrentes y programas negativos para la mente han entrado como que en un segundo plano. Todo gracias al infame coronavirus. Ahora mismo, tu teléfono vibra más que nunca con el reporte de muertes en diferentes países, de especulaciones sobre el desastre económico en nuestras manos, aparte de las teorías de conspiración sobre el COVID y, y entre muchas noticias y datos, entre comillas, relevantes que te dicen lo que tienes que saber. ¿Qué crees que tu mente absorbe de toda esa información? ¿Qué, está, qué programa estás instalando en tu mente? ¿Qué semilla estás plantando instantáneamente? Tal vez algo como... Dios, estamos jodidos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos depara el futuro? ¿Cuánto va a durar esto? La gente se está muriendo. No tengo plata. Hay caos y incertidumbre. ¿Cómo va a terminar esto? Y esa, <ríe> la pregunta clave acá es, con esta programación, ¿crees que tu mente está en su mejor momento para iniciar un negocio o potenciar el actual? No, ¿verdad? Mira, la capacidad creativa de tu mente para crear, pivotear o reformular un negocio en una etapa de crisis es cero, cuando la tienes contaminada. Así de simple. Que no hay espacio. Ese espacio está ocupado en administrar cada pieza de información sobre la pandemia que llega a ti. Y también ocupas ese espacio con miedo, incertidumbre y preocupación. Esta es la parte donde puedes estar pensando... Ya Eric, ok. Sí, tiene todo sentido lo que me estás diciendo. Toda esa información sobre todo el puto virus, el virus este. Es negativa. ¿Pero qué voy a hacer? Tengo que enterarme. Tengo que saber qué está pasando allá afuera para poder tomar decisiones. Tampoco voy a vivir en una burbuja, Eric. Y no. No se trata de ser una persona ignorante total. O de verte como una persona negadora. Que se autopinta una fantasía de... La vida es bella en un mundo hermoso. No. Se trata de cuidar nuestra mente de información que no nos suma. Y eso se hace aplicando la ignorancia selectiva. Abre tu mente un segundo. Y sígueme en este video un ratito, ¿ok? ¿De qué te sirve monitorear las muertes por el virus en otros países? ¿De qué te sirve mirar las fotos de la gente con respiradores en pasillos, en los hospitales, ya que faltan camas? ¿De qué te sirve leer sobre las teorías de conspiración? Piensa por un segundo y realmente, ayúdate con esto. ¿En qué te suma? ¿Es curiosidad? ¿Morbo? ¿Ego? Ego es común. A mucha gente le encanta eh, no ser el ignorante del grupo. Hay gente que se le infla el pecho al compartir ese nuevo enlace, ese nuevo link sobre aquella noticia que seguro tus amigos o amigas del grupo de WhatsApp aún no han visto. Tú tienes la novedad. Pero créeme, esa información no te suma. Te cuento mi caso. Yo me metí en autocuarentena con mi familia 12 días antes que lo indicaran acá en la Argentina. Me parecía lógico y solo he revisado temas sobre higiene, protocolos de limpieza para salir y regresar de casa y finalmente lecturas sobre proyecciones y tendencias económicas y sociales de gente que admiro y respeto. Fin. Yo también tengo el grupo familiar de WhatsApp, el del colegio, y muchos más, donde todos ahora son científicos, pro, pues, proyeccionistas económicos y expertos en la conducta humana y veo cómo compiten por compartir la última noticia o foto. Los he muteado, los he silenciado todos. ¡Todos! No me suma ni uno. Tengo afiladísima mi ignorancia selectiva. Eso quiere decir que me desprendo del morbo, me desprendo de la curiosidad, me desprendo del ego. Para cuidar mi mente, la herramienta que uso para crear, reformular y ejecutar. Te dije hace, en el capítulo o en el prólogo de que este año yo iba a facturar mucho más de lo que iba a facturar el año pasado. ¿Sabes por qué puedo hacer eso? Porque tengo la mente limpia de contaminación. Y ojo, no se trata solamente de cuánto facturo, cuánto facturo. Mi relación con mis hijas, mi relación con mi mujer, el ecosistema que tengo en la casa, la vibración que tenemos acá, es, es primaveral. Porque no estoy como, mi amor, ¿has visto? Viste lo que está No, no pasa esto. Porque protejo mi mente y al proteger mi mente... También estoy protegiendo el ecosistema, vibración y energía de mi propia casa. Que es de donde básicamente no podemos salir. <ríe> Ojo, es jodido. ¿eh? Me cuesta. No te voy a decir que es fácil y tampoco te voy a decir que no he visto nada. Sí, claro, me, ganado, me ha ganado la curiosidad en algunos momentos, pero créeme, he visto el 5% de lo que la mayoría de gente ve todo el día. Eso quiere decir que mi mente está 95% más limpia que los demás para crear, reformular y potenciar mi vida y negocios. Hay que cuidar nuestra mente, nuestra herramienta, hoy más que nunca. Este es un momento muy fuerte, claro que sí, y el planeta requiere que la gente emprendedora, con mente ágil, guerrera y sagaz, creen las nuevas maneras como vamos a comprar, experimentar y disfrutar de la vida en la nueva economía por venir. No te puedes imaginar la cantidad de personas que en estos momentos están creando nuevos negocios, y estas o sea, están viendo nuevas oportunidades para generar dinero, mucho más que antes. Mira, la economía va a cambiar para siempre. Vamos a entrar en una nueva era del capitalismo. Y la gente con mente libre de contaminación va a cosechar enormes frutos. Gracias a haber aplicado la inercia selectiva y tener espacio para pensar, crear y accionar. Mira, el dinero no va a desaparecer. Solo va a cambiar de manos y lo obtendrán aquellas personas con la mente menos contaminada. Se viene una nueva camada de millonarios y tú puedes ser una de esas personas. ¿eh? No te digo esto como una falsa motivación, cliché, te lo digo vamos con todo, tú puedes, no, nada. No, no, no. Te lo digo en serio y tienes que creerlo. No hay que ser demasiado brillante como para, cre eh, para crear algo que el mercado quiere. Hay que tener espacio mental para permitir que las ideas ingresen. Nada más. Y si yo pude, nuevamente. <susurra> Si yo pude, yo, Eric Gamio pudo. O sea, si tú le abrazas a mis amigos del colegio, a mis amigos de la universidad, a mi familia, dirías: Eric es un misterio cómo ha logrado lo que ha logrado en su vida, con lo que factura, cómo factura, cómo, con lo que tiene, lo que todo. Olvídate. Así que si yo pude, tú puedes. Mira, Charles Darwin dijo algo muy importante. Tú sabes que eres el padre de la evolución. Y dijo: En la evolución no sobreviven los más fuertes, sino los que es mejores se adaptan. A lo que mejor se adaptan. ¿Sabes qué es lo bueno? Tú eres una de esas personas. ¿Así es? Estás escuchando este audiolibro. <ríe> en el momento justo. Como te dije al principio cuando te conté parte de mi historia. Todo pasa por algo. Y esta guía ha llegado a tus manos, a tus oídos, porque inconscientemente lo pediste. La pediste. Así que ya estás por delante del rebaño. Antes de terminar este capítulo te voy a... Eh, tener que relevar, que revelar perdón, otra fuente de toxicidad mental que está allá afuera y que tendrás que, así te duela, evitar, tú ya la conoces, acaba, apunta. Amigos y familia. Sí, vas a tener que alejarte de ciertas personas tóxicas dentro de tus amigos y familia. Aquellos que ven el mundo de alguna manera u otra más oscuro que tú. Siempre se quejan de algo de su vida y culpan al país, la economía y viven señalando a las personas. También están los noticieros humanos que te cuentan todas las tragedias existentes día tras día, claro. Y claro, estos, los que siempre están en un problema, eh, perdón, y están también los que están siempre en un problema y te cuentan el nuevo drama de sus vidas con lujo de detalles. Estas personas pueden ser amigos, colegas, incluso familiares. Estoy seguro que ya tienes algunos de ellos en tu mente, después de los ejemplos que te di vas a tener que reducir al mínimo tu interacción con ellos o ellas. Esa información sobre todo, esa energía, no te suma. Ahora menos que nunca. Y solo se convierte en una mochila energética más para cargar. Ámalos. Envíales luz, tus oraciones. Pero por, por más que te joda, vas a tener que alejarte de, esas personas, alejarte de esas personas. Yo lo hice y lo sigo haciendo. Y en algunos casos es duro, ya que no es tan fácil como decir, listo, les dejo de responder el WhatsApp, las llamadas o las invitaciones a vernos y ya está. No, bueno, vernos eh, es, pasaba hace poco, no, no ahorita, pero pronto vas a tener que igual tomar esa decisión porque vas a tener que mantener esta decisión en, en el tiempo, ¿no? A veces, mira, va a requerir una conversación fuerte e incómoda. Sí, es incómodo, pero peor es que tra te arrastren con su energía hacia abajo. Por ahí una vez escuché de que tú podías medir el éxito de una persona... Basado en la cantidad de conversaciones incómodas que tiene durante la vida Así que, este puede ser uno de estos casos De hecho, mientras escuchas este audio eh, Probablemente te estás diciendo Sí, es verdad De hecho ya lo sé Pero sí, y tal, y tal, y tal No me suman Y me comparten una energía que no está buena Y voy a tener que hacer algo al respecto Por más que se molesten conmigo Sí, probablemente estás pensando eso Y qué bueno qué bueno que lo puedas incorporar, como yo ya lo hice. De hecho, una de las conversaciones más duras fue con mi propia madre. Te cuento algo que te va a gustar muchísimo y te sumará muchísimo. Dos veces por mes me junto en vivo en un canal privado en línea con un grupo especial de personas que han leído esta guía o han escuchado este audiolibro y ahí mismo en vivo los ayudo a poner en práctica todo lo que están aprendiendo acá. El grupo se llama Fuerza 7, y básicamente por la, es como un comando elite, básicamente, una trinchera, ¿no? un grupo de soldados, guerreros que juntos de la mano estamos incorporando y aplicando estos pasos. Está diseñado específicamente para dar consejos y herramientas y generar un espacio muy enriquecedor para entre todos hablar de todo esto y así incorporarlo en nuestras vidas rápida y eficientemente. Hemos tenido un montón de sesiones ya, y te juro que es tan lindo estar ahí, porque te das cuenta que la gente ya no está solo ya no está sola ahí escuchas historias de otras personas que te cuentan cuáles son los paradigmas que están teniendo las complicaciones que están teniendo por ejemplo con el tema de, de familiares o amigos y cómo manejar las situaciones y entre ellos hasta se dan consejos y estoy ahí en el medio conversando con no, todos ustedes es el, el, el, el otro viernes fue un mar de lágrimas porque hablamos de un tema muy fuerte eh, de una persona en particular creo que era de México y lo en perspectiva, lo lindo de estar en Fuerza 7 es que a veces uno se puede pensar y dice: ¡Ah! No estaba tan mal. <risa> Hay gente que está peor que yo. Y eso no lo digo desde de, de, el punto de vista negativo, ¿no? O de, Ah, ¿viste? Hay gente que está cagada. No, no, no. O sea, te da un poco de, de esperanza, ¿no? Saber de que no estás tan mal. Y de que ahí estamos como que en un grupo de ayuda ¿no? entre todos. Así que si quieres ser parte, ingresa a fuerza7.org. Mira de qué se trata. Eh, cómo funciona y te esperamos a, ahí adentro, que vamos a tener una sesión ahora dentro muy poquito. Ahora que estarás trabajando y es de eliminar información y personas tóxicas de tu vida, te vas a ir dando cuenta eh, de que estás descargando justamente mochilas innecesarias. Sin embargo, eso no quiere decir que no hayan cosas que te preocupen. Hay situaciones que llegan a nuestras vidas de una manera u otra, que nos generan angustia y mantienen nuestra mente ocupada. Dinero, relaciones, situaciones laborales, amicales, familiares, amorosas, etcétera. Hay miles de situaciones que debemos, debemos manejar en el día a día para poder av avanzar. Sobre todo si queremos liberar nuestro espacio mental para poder emprender y crear abundancia y prosperidad en nuestras vidas. Para tomar el control de la preocupación, debemos empezar por definir qué es la preocupación. Y acá te lo explico de una manera muy simple. Esto lo aprendí de Jim Rohn, un gran, gran, gran tipo que lamentablemente ya en el cielo, pero que hablaba mucho sobre el concepto de la ansiedad y la preocupación. Y dice lo siguiente, la preocupación nace del miedo. Es el miedo creando una narrativa falsa o distorsionada, a manera de propaganda, que filtra y expone solo los hechos negativos de alguna situación. Y nos hace creer que esos son los únicos hechos, y que por ende el desenlace de la situación será inevitablemente negativo. Es el miedo que no te permite entender la situación en su totalidad. Ahora la pregunta es, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Cómo empezar a eliminar esta falsa propaganda y realmente entender la situación por la que realmente estás pasando? Número uno, reconocer qué es la preocupación. Admitir lo que es y genera. Por eso es la importancia de haber escuchado esta definición. ¿okay? Y número dos, tomar la decisión de modificar tu contemplación de los hechos. Conocerlos todos. Y así poder modificar tu respuesta a la situación completa, ¿ok? Con estos pasos ya puedes ver la situación con otra perspectiva y empezar a desarmarla a conciencia, entendiendo que lo más probable es que eso a que le tienes miedo de que pase, si lo evalúas bien a través de todos los hechos y no solamente los que te muestre el miedo, probablemente te des cuenta de que el desenlace no será tan negativo o este, como pensabas, ¿okay? Mira, el 90%, esto es una estadística, el 90% de las cosas que nos preocupan en la vida nunca terminan pasando. Así de simple. También es importante que conozcas que eh, el invierno siempre va a llegar, ¿okay? Así es. Las situaciones y eventos complicados o desafortunados de una manera u otra llegarán a nuestras vidas. Hay cosas que no podemos controlar, así que reconcíliate con ello. Que no te sorprendan, pero lo más importante es aprenderte a beneficiarte de ello. Cuando digo que no te sorprendan, es que, que si tú ya sabes que van a haber situaciones complicadas, que van a haber cosas que van a llegar a tu vida, como el invierno, de una manera, me refiero invierno como una metáfora hacia algo complicado, este, difícil de, de, de cultivar o lo que fuera, créeme que ya vas a estar siempre en, en, en una alerta calmada ok porque lo importante es saber que la calma viene del hecho de que tú sabes cómo afrontarlo y ahora con este capítulo es que estás aprendiendo a hacerlo cada situación complicada cada desafío es una oportunidad para mejorar Sí, suena cliché pero es la verdad de hecho mientras estoy grabando este audiolibro y mientras escribí el, el libro estoy en cuarentena con mi familia acá en buenos aires y sí, estamos en el medio de un suceso global que ha desafiado a nuestra especie. Nunca nadie de nosotros ha visto una preocupación mundial de esta magnitud. Incertidumbre, miedo al futuro, y claro, al presente también. Industrias y sectores enteros de la economía derrumbándose. Millones de trabajos perdidos en solo días. Sí, esos son los hechos, es parte de la realidad. Pero recuerda, la preocupación nace del miedo que nos suelta conclusiones basadas solo en los hechos negativos. Las personas que se dejan sumergir por ese miedo son las personas que no podrán ver las oportunidades allá afuera. La humanidad va a salir de esta. Claro que sí. Estos sucesos han pasado antes y peores. Solo que sin redes sociales, sin WhatsApp. <risa> y solo debemos comprender que el invierno siempre llegará. Y así como el invierno siempre llega, luego también llega la primavera y luego el hermoso verano. ¿Quiénes gozarán de un gran verano? Aquellos que hayan sabido aplicar la ignorancia selectiva y hayan comprendido la raíz de la preocupación y el miedo colectivo y hayan podido dejarlas a un lado para dar espacio a la creatividad, optimismo y ejecución de las ideas. Te comparto unas declaraciones que he aprendido a decir en voz alta y me ayuda muchísimo en situaciones relativamente complicadas. Digo relativamente porque sé que hay cosas mucho peores allá afuera que que me pasan a mí. ¿okay? Acá van, van. Voy a permitir que el miedo me avise de algunos hechos. Pero no le permitiré que me haga pensar que esos son los únicos. Y no le permitiré que controle mis reacciones ante la situación. Demando toda la verdad. Porque reconozco que la preocupación solo me está dando una cara de la moneda. Es clave que apuntes en algún lugar esas declaraciones. ¿ok? Para que puedas justamente verlas. Y hasta gritarlas, que créeme, yo lo hago, parezco un pelotudo cuando lo hago, pero lo hago y me sirve. Un elemento crucial para desarticular los miedos es la confianza. Confianza en ti y en tus habilidades para modificar la situación y atravesarla. Y la confianza nace de la conciencia, del saber que estas cosas eh, y esto que, te, que tienes al frente en la situación, eh, ¿qué cosa es? ¿cuál es la realidad? Y ver todos los hechos. Por eso, la necesidad de verla claramente, con todos sus matices y formas. Hay muchas cosas que uno no puede hacer durante el invierno, así que aprovecha el momento, porque el afilarte en estos tiempos, eh, afilar tus habilidades, me refiero, hará que seas más grande, que tengas más habilidades, que te vuelvas una mejor versión de persona, que te hará volar en la primavera y en el verano. Mira, los seres humanos tenemos la habilidad de ver las cosas por lo que son, ¿eh? hechos pero también por lo que puede llegar a ser, ser fe. Así, Así que, que, con estos pasos que te acabo de enseñar, tu fe, fe, en un gran futuro cercano, debería brillar. Mira, No puedes simplemente pensar que te jode le dejar en frustración, no. Tienes que aceptarla, de vez en cuando. ¿no? Y lo más importante, tienes que disciplinar tu frustración, ¿sí? para que no se convierta en un invierno de 12 meses. Ahí sí que no vas a poder cosechar nada, ¿no? Hay que tomarlo a paso a paso, a paso a día a día. Yo, a día. yo, muchas, yo muchas veces, he pasado mal con mis propios desafíos, con la ansiedad la, y preocupación y dura, ni dura, de, dura. De, de años. Y si sí, yo si pude yo sacarme de acá, encima de, y me estas es es mochilas, créeme, tú también puedes. Y ojo, el hecho de tener ignorancia selectiva y de reconocer la preocupación y, y afectar eso de manera positiva, hay veces hasta que, que hasta yo mismo no, pensé, seré que soy un negador, un negador no, no quiero ver la realidad por lo que es y, y, y estoy viviendo ni alguna bojita, así. Sí. Y eso lo traté en terapia. En terapia. Después de varias veces de terapia, fue que traje esto a la sesión y dije, quiero ser que soy un negador. Y un poco comenté cómo es que yo hablaba, así, cómo iba levantando cada situación en mi vida la pasada y presente. Y, y tenía y fue, tal, que ser buenísimo, ¿no? Y por eso que me esperé un tiempo para que me conozca, ¿no? para poder llevar eso, terapia. Y dijo, sí, no, no, no eres no negador. Al no. contrario, ¿no? reconoces los hechos, sabes que sí, ¿sí sientes pero tu, tu, tu, tu objetivo, tu mirada eh, tu, tu, tu, tu... como tú pensabas, eh, está este por otro lado. nada Entonces, reconoce, no, lo tienes en la situación, pero no te, eh, no, no te ofurcan tampoco, ni, ni, ni apoderando de <distraction> las decisiones. Y eso, eso me sirve muy bien, muy bien. Esa es también es una promoción una, de que, por, por favor, haz hacer abrazo de algo muy importante, muy, para ver, y con igualar muchas cosas que uno... Eh, a eh, a veces que no se puede ver, solo, eh, Yo pensé que a través de libros, el, eventos, este, hechos durante este, es, que 14 años, en, en, en, en en el mundo del la mujer sentido que sido el NDN, el NDN, el el, el el el el pero, pero la terapia ¿sus? es un ¿sus? gran, gran, gran, gran eje para ver, también puntos ciegos, para poder encontrarla, para poder sí, decir cómo está esa eh, película y de la y, de Lily Crystal con Norte Miro, quiero analizarla. Me sentía muy bien de ver cómo Norte Miro, quiero, bueno, sin la palabra de hacer la ciencia y robar cosas, pero, pero, cuando decía una cosa, si te la puedo también, también me pongo yo digo, digo, claro, claro tú eres bueno, bueno, ¿eh? eres bueno, bueno, bueno, es que es ¿sí? que pasa también en en en punto 100 y uno y uno ahí está, el mundo, ahí está mi conflicto. Y ahí está mi, conflicto. Ajá, voy a liberar algunas cosas, son, pero es que me dan de dar. Y cada vez ves mira, de mano a de manos, movemos más para liberar todo el dolor que para tener la hacer. Es la manera de romper, ya cuando yo decidí yo vivir yo yo yo yo yo yo yo Y yo muchos yo yo yo que yo la yo la yo que yo a yo la yo yo yo a yo yo yo yo yo yo yo yo yo claro, yo yo yo casa yo mi yo yo yo yo yo me yo yo yo yo yo yo que me yo claro, como... a yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo que yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo porque por muchísimo muchísimas y país pero debido debido a mí, de mi mi de mi de mi que mí, la banda. La banda. Entonces, Entonces, de mi me triste, de mi de más de de mi vida de de de hicimos el el show de de de de de de de de de de pero también, también cuando lo, el otro del se dice que, que ese día, ese día, el día, día iba, iba a dejar, a dejar para para para la, la, la medicina el día siguiente, bueno bueno el lunes siguiente Tenía venía años y, y, y no supeño, lo me aumentaba eh, la, la cabeza sin embargo cuando le el revista, igual de si cuál, después es, fue, colon, no, no, de un día que un día, un día, como tengo te, te de diarios, ya había, día había un libro, es de, si está de la distribución de la, de la. en el medio empleo. Y el, el reserva de deuda enorme, como los bancos y A mí me de da deuda, de deuda enorme. Si el el deuda de deuda de es dice, plata para mí. La que de la no, no, no, no, no, no, no, no, ya día día día no, día cuando reviví la llamada en septiembre de 2016, para traer una buñe en el vida de mi infancia, para que me un negocio a BABA, y me negocio a BABA me agarró un negocio de alta legalidad, bajar la inversión, bajo bajo riesgo de alta legalidad. Lo primero que pasó en mi mente, era la socialidad de salir de la prisión. Para Pagar mis deudas para tomar el control de mi vida. Debido a que yo no tenía nada más. mínima idea, paso, que son ahora, también para poder entender bien, que me mal. Me más de cuatro años, en general en, en, de, de pero para mí. Pero, pero ya yo ya no a en tener opción, de salido ahora, que una de solución, Modelo, lo que estoy ahora, probablemente lo hubiera un poco diferente. En primeros cuatro años, lo uh, que vivo trabajando con fuerza y consistencia, eran pesadillas. Sí, claro, claro, que claro. el auto, el levantamiento, la música, los viajes y todo eso, pero, pero es que eso también estaba corriendo el culo. Lo, lo que me, me lo podía y que me causaban, en ciudad eran las deudas, que, que, que crecían como la fuma, una cerveza recién Y eso lo hecho de pensar que tendría que buscar trabajo, de nuevo, en un cubículo de nuevo, te lo juro, que me generaba una confusión de tics nerviosos, que te lo juro, no creció de ninguna manera. De, de hecho, una pesadilla que me sumé, me auto sumé, la mayoría de las pesadillas son auto inquirrigidas como esas puteras de que yo mismo me metí con estas tarjetas que crédito para comprarme una llevada que no tenía que comprarme. Una pesadilla que me sumé cuando hasta que suelto en el primer en negocio, después de dos años, no recuerdo, desde el 2008, por ahí. Porque, porque me convencí mi llegado. novia, Mary, que me a vivir a Lima, en vivía en Lima y ella vivía en Buenos Aires. Y yo quería estar junto a ella. ella, era la mujer de mi vida y quería estar con ella. Según yo, para cuando ella llegase, algunos meses después, yo ya iba a tener mucho, muchísimo dinero. Iba a estar en un departamento increíble, todo bien. Y mis cálculos me fallaron un poquito. Ella llegó a Lima y la tuve que me hubiera a la casa de mi mamá. Diciéndole a mi madre que sería solo por dos semanas, mientras una amiga de ella iba a llegar, llegaba. Y vivía ahí durante dos años. Sí, mis cálculos fallaron. Luego, eh, eh, durante muchos años, años sí, yo seguía sí, tratando sí, de sacarme el negocio más adelante. El primer gusto poder trabajar en dos lugares al mismo tiempo para poder traer dinero en la casa. Mary, que tenía que pagar mi tarjeta de crédito. Mary, que tenía la, que venir en la mesa. Yo me sentía poco hombre. Me traje el amor de mi vida a Lima. En la flor de su juventud, ella tenía de 23 y 24 años. Y yo ya no podía sacarla a pasearme de la esquina. Esa pesadilla era horrible y estaba dispuesto a hacer lo que sea por liberarme de esa pesadilla. Mi gran motor estaba detrás, no solo por delante. Esa pesadilla me impulsaba mucho más que mis sueños. Te invito a que hagas una lista ahora mismo de aquellas cosas que te joden en la vida. Sí, esas dos cosas que no te dejan dormir. Esas que de repente se parecen como un relámpago inspirado en tu mente a la mitad del día y te golpean el estómago y te generan esas pelotas en el estómago. Te dejan en una parálisis por un rato, mirando en diagonal al piso. Esas. Esas cosas, anótalas. Si no tienes claras tus pesadillas, no tienes claro tu motor principal. Y sin eso, no hay acción, no hay velocidad y sobre todo, no hay consistencia en tu día a día. A mí siempre me funcionó tener apuntadas pesadillas en el espejo de mi baño con el título... Gracias por ser un, un gran motor. Ahora es hora que desaparezcan. <ríe> Les enumeraba. Y ahí, en una hoja de papel, pegadas, estaban ahí enumeradas. Hasta ahora las recuerdo. De hecho, hace poquito estaba recordándolas con Mary. Que ella cuando llegó a, a, este, a Lima y las vio ahí, y dijo, ¿qué es esto? Esto es lo que hace que yo mueva el culo todos los días, hermano. Levantarme en la mañana y ver, qué, y ver por qué estoy peleando y ponerle en la energía de ya van a desaparecer me servía muchísimo. Eh, y listo. Con tus pesadillas claras, podemos recién hablar de tus sueños, del placer que ellos generan y cómo conseguirlos. Para esto, siempre utilicé dos herramientas claves, el mapa de sueños y el cuaderno de los sueños. Durante más de una década he utilizado estas herramientas y si te contara cómo se han manifestado en mis sueños, te caerías de culo. <ríe> Perdón por mi francés, pero ya me conoces, tú ya sabes cómo hablo y cómo... Voy a transmitirte mi información porque no quiero falsear a Eric Que eres un Eric que no habla así No es un Eric de verdad y te estoy estafando estoy, Soy un impostor, eso es lo que hay ¿Okay? Mira, te voy a contar uno ¿ya? Te voy a contar uno justamente de una de las aplicaciones este, de mi mapa de sueños ¿ya? Fue en diciembre del 2007 Puse una rubia en traje de baño en la parte superior izquierda de mi mapa de sueños. Le adjunté una bandera de Argentina y listo. Por alguna razón me llamaba la atención las mujeres de ese país, que, del cual ahora vivo, y yo bueno, quería una para mí, pues. Quería una de esas rubias argentinas para mí. ¿ya? El que pide al cielo y pide poco es un loco. Hay varios temas a tener en cuenta al crear uno de estos mapas. No es solo tirar imágenes en un papel este, o, o ahora en tu fondo de pantalla. Hay una ciencia y pasos para que sea efectivo. Uno de esos pasos es no ponerle fecha a los sueños y así no ponerle tus propias reglas y tiempos a los procesos del universo. Él sabe mejor que tú qué hacer y cuándo hacerlo. Yo no conocía a nadie de Argentina. No tenía ni medio plan de ir a Argentina. O sea, esto era literalmente un tiro al aire. ¿Ya? Pero bueno, lo puse ahí. Como dice mi hermano César, en el buzón cósmico. En marzo del 2008... Tan solo tres meses después de Improvisto, tuve que ir a Buenos Aires, eh, y el día que llegué, conocí a Mary. Una diosa, rubia, argentina, inteligente, sexy y emprendedora. Esa semana nos hicimos novios, y hoy es la madre de mis hijas. Sí, la verdad, este asunto funciona, y funciona muy bien. Cosas de ese nivel de locura y rapidez me han pasado un montón. Pero no me voy a poner acá a contarte una por una, eh, porque se nos van las hojas y se nos va el audio también. Y hay muchas cosas más de que podemos hablar. Recuerda que recién vamos en el paso número 3. Y si quieres eh, llevar una especie de taller, de cuaderno de los sueños, que es la parte más vibracional, más fuerte eh, de este concepto de enviar tus tus deseos en el buzón cósmico, y al mismo tiempo el mapa de sueño, que es la parte visual, toda la parte visual y vibracional, acá entra a ericgambio.com y ahí vas a encontrar justamente un taller que hice específicamente eh, para esto. Y obviamente también en Fuerza 7 es donde los trabajamos, y de hecho les pasa, tuvimos un, un ejercicio cuaderno de los sueños que es básicamente contar la historia en presente del sueño cumplido, o de la pesadilla también asesinada, por así decirlo, Tienes que ver ahí cientos y cientos de emprendedores de toda América Latina en un mar de lágrimas. Y todo el mundo se conectó. No, fue, muy, fue muy emotivo. Así que bueno, ahí te dejo con esas recomendaciones. ¿Qué? reconciliarme con el dinero? ¿Acaso nos hemos peleado? Fue lo que me respondió una, un amigo cuando le dije que el negocio en el que estaba a punto de iniciar en pocas semanas iba a fracasar. Ya que me había dado cuenta, eh, por lo que habíamos hablado, de que él estaba peleado con el dinero. Sí, algo debe haber pasado en tu vida, le dije que hoy hace que rechaces el dinero y lo repeles. Eso fue lo que le comenté. Y créeme que no le gustó mucho. ¿eh? Mira, te voy a contar un poco para meterte en contexto lo que pasó minutos antes eh, en esa conversación. En una cena, acá en Buenos Aires, luego de un evento, un amigo me estaba comentando lo entusiasmado que estaba porque se iba a juntar con un socio para crear una constructora inmobiliaria. Yo me puse re contento por él y le pregunté si se veía consiguiendo proyectos de millones de dólares. Él me respondió que sí. Que él y su socio habían trabajado juntos como empleados en una empresa grande y ya tenían experiencia para encarar ese nivel de proyectos. Así que yo me puse contento automáticamente. Dije que bueno, ¿no? porque a veces los futuros emprendedores que conozco no piensan en grande muy rápido. ¿no? Le hice una última pregunta, una pregunta clave para ver si realmente eh, iba a poder ganarse esas licitaciones millonarias de las que me hablaba. ¿no? Le dije, Cuéntame, ¿cómo está tu relación con el dinero? ¿Te gusta? ¿Lo quieres? ¿Es tu amigo? Eh, él se rió y me dijo, sí, obvio, claro. Y luego le dice otra pregunta, ¿te gustaría ser millonario? Ahí sí se quedó pensando. La sonrisa se le fue apagando un poco y me respondió, es, era, es argentino él, dice, ¿millonario? No, ya está, no, quiero vivir bien, pero millonario, no, no. Ese es mi viejo argentino. <ríe> eh, enseguida, yo me No me, no me quedó otra que decirle que se olvide de las licitaciones grandes, que, que, que jamás las obtendría. Acá es donde la cosa se tornó un poquito más seria. Él ya no tenía una semisonrisa en la cara. De hecho, ya estaba serio y hasta te diría un poco ofendido. ¿Qué hablas? Me dice. ¿Qué te pasa? ¿No? Y yo le dije, mira. <ríe> Como que no te molestes, ¿no? Y le dije, mira a esa chica que está allí sentada. Ya pues estábamos en un restaurante. Y señalé a una amiga mía. Y dije, mira. ¿Ves ella? Ella se llama Guille. ¿Qué pensarías si te digo de que ella tiene 10 millones de dólares en el banco por un negocio que hizo eh, hace poquito y solamente tiene 32 años? ¿Qué pensarías? Y él me respondió, que, que algo, algo turbio hizo. Exacto. ¿Ves? Para ti, le digo, los millonarios son personas que algo turbio o deshonesto hicieron. Por eso jamás te llegarán esas licitaciones. Y si te llegan, inconscientemente las vas a sabotear, ya que te generarían millones. Y para ti, tener millones significa algo turbio ahí detrás. Debes reconciliarte con el dinero, si no, tu negocio va a fracasar, le terminé diciendo. Lo que le pasa a esa persona, a mi amigo... Eh, que de hecho no era tan amigo, lo, lo, yo, o sea, lo conocí ese día porque mi primo lo, lo, lo llevó al evento y ese día nos conocimos y todo. Y esa conversación fue tipo a los tres minutos que nos habíamos conocido. Pero ya quiero pensar en mi cabeza que era mi amigo, <risa> pues nos llevamos, muy, nos llevamos muy bien en esos tres minutos. ¿vale? Pero eso que pasó con él eh, es algo que le pasa a un montón de gente. ¿ya? O sea, de hecho, estadísticamente, tú, estadísticamente, ojo, tú que estás escuchando este audiolibro, actualmente rechazas el dinero, lo repelas. Y has logrado que se mantenga alejado de tu vida. Es más, si el dinero fuera una persona, te caería mal. Hablarías a sus espaldas cosas horribles. Y ni siquiera lo considerarías tu amigo. Sincérate contigo ahora mismo. ¿Alguna vez viste a alguien en la calle con un auto de lujo y pensaste, mm, ¿en qué andará este tipo? ¿O en qué andará esta flaca? ¿O alguna vez dijiste algo como, la gente que tiene mucha plata me cae mal, son medio creídos? ¿O por otro lado... Tal vez viste a tus padres en tu niñez discutiendo por dinero o hacer comentarios negativos sobre él. Sí, probablemente has escuchado, visto o experimentado cosas con el dinero que plantaron una semilla en tu mente y eso hace que hoy te man lo mantengas alejado de tu vida. Mira, hay tantas maneras diferentes como uno puede haber creado o, o, o haber permitido que se cree en uno eh, estas creencias limitantes, patrones, paradigmas, ciertas semillas. Que, mira, te voy a contar un ejemplo para ilustrar un poco más este punto. Porque no quiero generalizarlo en todo sentido, pero quiero que sepas que hay muchas aristas eh, en, por las cuales puede ingresar ese tipo de programación a tu mente. Yo hace como unos 5 oh, años, más o menos, estuve en, una, en un taller, en un curso de inteligencia financiera, intensivo, tres días, metidos en un hotel. Éramos un, un grupo de 100 emprendedores y emprendedoras. Y eh, uno, de, uno de los días, eh, no, creo que elegimos o, o, o nos pusieron eh, una dupla, es decir, yo tenía un amigo del curso con el que íbamos a trabajar unos ejercicios. No me acuerdo si, lo, si nos lo indicaron o, o yo mismo lo elegí, pero bueno, no importa. La idea, la, finalmente lo que pasó fue que estábamos trabajando unos ejercicios con él, no me acuerdo su nombre, que se llamaba Mauricio. Eh, y viendo unos ejercicios haciéndonos unas preguntas sobre el manejo del dinero y eh, unas cosas que estábamos ahí viendo y de repente de la nada pa el tipo empieza a colapsar en llanto o sea empieza como que ¡Ah! no lo puedo creer no lo puedo creer decía y decía puta qué, qué onda o entonces sea, te juro no era mi amigo amigo ¿eh? era un, mi nuevo amigo entonces no sabía cómo yo reaccionar no sé qué le estaba pasando y me dice Acabo de identificar un patrón Que mi papá implantó en mi mente le Dije, A ver, cuéntame Él tenía una imprenta Y le iba muy, muy, muy bien Facturaba millones de dólares al año Y todos los años Él tenía una O sea, vendía como la merma, la basura De toda la imprenta eh, Tenía un proceso por el cual creo que la reciclaba O no sé qué onda Y la vendía y le daban algo de 30 mil dólares Por toda la merma de, del año Y lo que él hacía, o sea, él decía de que él me contaba, y eso era súper simple, era como básicamente plata gratis. Finalmente la vendía, 30.000 dólares. Y él decía de que todos los diciembres, o enero creo, se iba a Las Vegas y se reventaba toda la plata, e hizo eso durante cinco años consecutivos. Eh, y recién en ese ejercicio cayó en cuenta por qué él desaparecía esos 30.000 dólares rápido. Cuando era chico, eh, uno de sus tíos eh, le, creo que le cayó una herencia obtuvo plata de una manera eh, muy sencilla, muy fácil sin mucho esfuerzo ¿okay? y su papá, ¿ya? su papá el papá de mi amigo ¿ya? mi nuevo amigo, le dijo mira, la plata eh, fácil es plata cochina es plata que no te mereces, es plata cochina sucia y eso se le quedó pegado a él por ende 30 años después, o 40 años después, quién sabe, cuando él vendía esta merma, era plata fácil, plata que no le costaba, plata prácticamente gratis. Entonces, su reacción inconsciente era tirarla a la basura, irse a Las Vegas y tirarla toda. Y lo hizo cinco años consecutivos, y se acaba de dar, acaba de dar cuenta de eso. Y fue muy fuerte. Entonces, te cuento este ejemplo también para que veas muchas aristas de que no solamente cosas que te han dicho, como en este caso a mi amigo, sino también cosas que has experimentado o visto específicamente, eh, etcétera. Y hay tantas maneras como uno puede haber sido afectado eh, con respecto a, a, a, a, a tu relación con el dinero. Así que yo te diría que te detengas un segundo eh, y antes de seguir, te sientes y empieces a hacer un poco de introspección y pensar, a ver... ¿Qué cosas pude haber visto? Recapitule un poco tu niñez, recapitule un poco tu juventud, eh, situaciones, conversaciones, avistamientos, ¿no? cosas que viste eh, y que tú sientes o, o, o puedes ver de que de repente sí te han influenciado para actitudes inconscientes de repente, que ahora vas a ser conscientes este, en esta introspección, que han estado perjudicando un poco tu relación con el dinero. Y por relación me refiero a que lo mantengas, a lo que lo generes, etcétera. ¿Vale? Porque mira, te digo algo. No importa qué tanto te esfuerces en tu negocio para conseguir esas ventas, contratos, asociaciones, siempre te va a pasar lo mismo. Lo mismo que mi amigo. Sabotearás inconscientemente la oportunidad. Ahora viene la pregunta mágica. Eric, ok. Entonces, ¿cómo carajos hago para reprogramar mi mente? ¿Desplantar esas semillas que han generado esos patrones y reconciliarme con el dinero? Con una carta. Sí, una carta carta al dinero. Este es un ejercicio genial, transformador y recontra efectivo. Lo primero es ponerle un nombre propio al dinero. Humanízalo. Incluso pon, ponle edad, contextura, forma, todo. Tienes que sentir que estás hablándole a alguien. Eso generará más emocionalidad en el proceso, lo cual es clave. Lo segundo es pedirle perdón. Sí, el perdón es parte de la reconciliación. Pídele perdón por haberle echado la culpa por muchas cosas, por enojarte con él, por hablar mal de él a solas y en público, por haberlo gastado en tonterías que luego no usaste. Hasta incluso cuéntale un poco tus paradigmas, tus paradigmas comprados. Sí, aquellas cosas que, que viste en tus padres, o escuchaste en, en sus conversaciones, que luego tú absorbiste y cultivaste en ti durante años, y son, en parte, fuente de esa relación amor-odio que hoy tienes con el dinero, con él. Créeme... El dinero te va a perdonar. Y lo tercero es pedirle lo que quieras. Así es, lo que quieras. ¡Alócate! Y pide en grande. Ahora bien, hay un truco acá. Luego de tu gran lista de pedidos, el dinero te va a preguntar algo que deberás responder a conciencia. Él te dirá, ok, te perdono, todo bien, pero ¿por qué debería yo darte a ti todo lo que me pides? ¿Qué me vas a dar a cambio? Como todo en la vida, debe haber un intercambio de valor. Tú deberás ofrecerle algo al dinero a cambio de tus deseos. Recuerda que estamos en un mundo basado en meritocracia, donde básicamente tú recibes lo que te mereces en base al valor que entregas y el impacto que generas. Y sí, ese es el capitalismo. Es la base del capitalismo. Una de las grandes invenciones del ser humano. Un sistema justo, donde uno recibe proporcionalmente a lo que da. Tú agregas valor al mercado y el mercado te lo paga. Y es por ahí donde va la pregunta del dinero. ¿Cómo es que tú vas a agregar valor a otros con tu producto o servicio que te hará merecedor de tener una abundancia de dinero? Sí, es para que lo pienses un rato y hagas la tarea de la carta. El ejercicio es increíble y me hubiera encantado que se me ocurra a mí. Pero de hecho lo aprendí en uno de los mil cursos que he llevado sobre inteligencia financiera. Ahora, más que aprendí... O sea, ¿cómo te pico esto? Algo más que aprendí eh, con el tiempo que me permitió siempre atraer más dinero a mi vida es el ser generoso con Él, desprendernos con él, de Él. Con Mary comenzamos poco a poco, dando propinas grandes cuando salíamos a comer y luego donaciones a causas o situaciones que tocaban nuestro corazón y requerían de nuestra ayuda. De hecho, hoy mismo, en la mañana, con Mary, y cuando digo hoy mismo es porque cuando estaba escribiendo el libro ese día que escribí esas, esas, ese texto, ese día en la mañana, y te juro que fue por coincidencia, habíamos hecho una, una nueva donación. Y justo eh, la habíamos hecho, eh, sí, fue en la mañana, en la mañana y en la, en la tarde escribí el capítulo. Ahora te estoy grabando este audiolibro y bueno, ya eh, es, es otro momento, ya pasó como un mes de lanzamiento del libro. Pero esa fue una linda coincidencia y tocó no, mucho nuestro corazón porque fue una donación que significó mucho para la persona que se la dimos. Recuerda algo. El dinero es energía y debemos dar para recibir. Ese flujo es natural y créeme que al dar más, recibirás más. No tienes que comenzar con mucho, con lo que, con lo, con que le des a la persona del delivery que va a tu casa. Una propina más grande de lo que, de lo que acostumbras y es algo. Y es lindo, sobre todo propinas y delivery. En el delivery, la, cuando la gente se sorprende y te miran y le alegras el día, tú puedes cambiar, cambiarle el semblante del día a una persona por ese gesto Tan lindo. Yo lo hago siempre. Pero ahora lo hago el triple, porque repartir cosas en plena pandemia es un acto erótico. <risa> Ok. Poco a poco tu cerebro empezará a adaptar la idea de soltar, ser una persona más generosa y de dar. El Retener dinero es como retener agua en un pozo. Eventualmente se podría podrir. Y de hecho, algo que no te comenté es que el 50% de los fondos que se recauden de las membresías de Fuerza 7 van a ser donados a la comunidad emprendedora del país de donde proviene el dinero. El otro 50% es el que se queda para gastos operativos o lo que fuera. Quiero servirte de puente para que puedas soltar y dar, colaborar y crear ese flujo energético que te traerá inevitablemente abundancia a tu vida. Es un monto mínimo, ridículo. Son 7 dólares al mes. O sea, la mitad de lo que cuesta Netflix, creo. Eh, y realmente... Todo el mundo esa la idea fue que es que todo el mundo pueda comenzar este proceso mental y al mismo tiempo ayudes a otros emprendedores eh, así podamos reactivar la economía de tu, de tu propio país, ¿okay? Y para ser con, eh, para ser ultra ultra congruente primero empiezo por mí. De hecho, yo fui el primer cliente de Fuerza 7. <risa> eso no lo conté en el libro porque todavía no habíamos comenzado con Fuerza 7. Pero yo te lo puedo contar que tenemos varias sesiones. Yo fui el primer cliente y todos los meses pago mis 7 dólares a Fuerza 7. Porque, ojo, yo estoy donando mi tiempo eh, de mi trabajo a Fuerza 7. Porque lo hago 100% gratis. El 50% que queda para Fuerza 7 es para gastos netamente operativos porque cuesta tener todas las plataformas y todos los autorespondeos y todo el sistema que tenemos ahí para que tú puedas ser parte de eso. Así que... Te invito a que seas parte de ese lindo movimiento. Así que entrasfuerzas7.org y nos vemos adentro. Como yo me lancé a emprender sin conocer estos siete pasos que te estoy contando ahora, los primeros años fueron más duros de los que advertí. Habían días donde no tenía ganas de hacer nada. Me sentía frustrado y angustiado. Me preocupaba todo el día en no tener dinero para absolutamente nada. Los bancos me seguían llamando y a veces me aseguro juro que me daba ganas de mandar toda la mierda. Y es eh, ahí donde tuve que sacar fuerzas eh, de donde fuera, ¿no? para poder ser, seguir trabajando todos los días y seguir construyendo eh, mi negocio sin flaquear. Lo que te voy a decir a continuación y lo que te voy a dar a continuación son las herramientas cruciales eh, para que hoy yo pueda estar grabándote este audiolibro de, desde mi casa, de cinco habitaciones, frente a una linda laguna, viendo cisnes y patos con mis hijas, eh, y andando en kayak cuando me dejan, ¿no? Porque por la pandemia no me dejan andar en kayak con mis hijas. ¿Vale? Así que yo sé que te va a ayudar un montón todo lo que te voy a compartir eh, ahora. Como base, es fundamental que pongas en práctica dos cosas que ya hemos visto al comienzo de esta guía. Primero, desintoxicarte de la información irrelevante y negativa. Eso incluye amigos y familia que su energía y sabios consejos o chismes no te suman, ¿ok? Y segundo... Que tengas claras tus pesadillas y sueños, así como las tuve yo. Y uses el mapa de sueños y el cuaderno de los sueños todos los días. Todos los días. <risa> okay. Algo que fue muy importante para mí, para no solo estar motivado, sino también generar la creencia de yo también lograré, lograré el éxito bajo mis propios términos, fue encontrar un ecosistema positivo de gente emprendedora que esté teniendo los resultados que yo buscaba. Hoy en día hay decenas y decenas de eventos semanales sobre emprendimiento y desarrollo personal en tu ciudad. Y muchos son gratuitos o cuestan muy poco. Sí, o sea, solo tipea Google, evento de emprendimiento eh, en tu ciudad y créeme que vas a encontrar, eh, tipea eso, o alguna variante de eso y vas a encontrar un montón de cosas. Ahí vas a poder ir y conocer gente que está comenzando y también ya, o también ya tienen grandes resultados. Vas a encontrar de todo. De hecho, yo soy uno de los directores y fundadores de la Asociación de Emprendedores del Perú, la ASEP, y semana a semana se organizan más de cinco, se organizaban por lo menos antes de la pandemia, más de cinco espacios de mentoría, casos de éxito y meetups para generar comunidad y crear un ecosistema eh, positivo para el emprendedurismo, particularmente en Perú. Y, hay muy, y, y ASEP es hermana de la ASEM en México, ASECO en Colombia y las asociaciones de emprendedores en diferentes partes de América Latina, porque estamos todos bajo el paraguas de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica, que está bajo el paraguas de la Alianza del Pacífico. O sea, es, no es un grupo de personas, no, no, no, es algo ultra oficial y ya fundado. De hecho, a nosotros nos, nos, este, nos dio los fondos el, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y mira... Si estás escuchando este audiolibro en el año 2020, es probable que no haya, obviamente, muchos eventos sociales presenciales, eh, porque tú ya sabes lo que está pasando ahora, pues, ¿no? Eh, pero todo el mundo está en Internet. Y más que nunca vas a poder encontrar ahí un sinfín de comunidades en Facebook, Instagram, LinkedIn, blogs, foros, etcétera donde podrás encontrar a las mismas personas. Es cuestión de buscar, entrar y empezar a interactuar con ellos todo lo que puedas, ¿ok? Es crucial, Crucial tener un ecosistema positivo eh, de emprendedurismo y desarrollo personal. Algo que también hice fue eh, juntarme mucho, con, uno a uno, ojo, con personas emprendedoras que hayan tenido éxito y siempre les preguntaba esto, ¿cuáles son los tres desafíos más grandes que tuviste que atravesar para llegar a donde estás? De hecho, hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Si es que tienes amigos familiares o amigos de amigos que sean exitosos, invítalos a una videollamada por WhatsApp o por Zoom, donde quieras, y pregúntales todo esto. Créeme que les va a encantar contarte sus historias. Créeme, ¿eh? les va a encantar. No vas a estar intrometiéndote, no, ¿qué te pasa? ¿Qué, no tengo tiempo. A la gente le encanta hablar de uno mismo, ¿vale? Y de hecho, bueno, ahora que te estoy grabando esto, te digo, entra fuerzas 7org ese es un ecosistema también de, de emprendedores que trabajamos de la mano justamente para empoderarnos y crecer juntos y aplicar estos pasos. Así que ya está. Otro motivador que utilicé muchas veces fue tener una dupla. Alguien que esté en la misma que yo y que quiera correr junto a mí. Me sirvió muchísimo para disciplinarme en cosas como la lectura, el deporte y actividades productivas en mi negocio. Eh, yo mismo le decía lo que era, lo que yo sí o sí tenía que hacer cada día. Y mi, mi dupla me decía las suyas. Y cada noche nos evaluábamos. De hecho, durante el día también nos íbamos jodiendo a ver qué onda. Se convertía en algo como que medio lúdico, un juego. Entretenido incluso. Eh, competitivo porque en algunos casos eh, creábamos como un sistema de calificación para medirnos día a día y hasta generábamos pequeñas apuestas así si quieres lo puedes hacer igual que yo te ultra recomiendo tener una dupla de hecho probablemente ya has estado pensando en eso eh, ahora que te lo estoy diciendo y sí ojo voy a hacer hincapié en algo arriba te puse deporte y sí es algo importante sobre todo actividades aeróbicas como nadar eh, correr o, o remar Ahora no creo que puedas remar en la esquina, pero correr y este sí lo vas a poder hacer. Donde sea, en tu casa, sube y baja escaleras, pero bombea el corazón, ¿ok? Estas actividades liberan dopamina y serotonina y elevan tu energía vital, lo cual es crucial para atacar cada día. Hazlo, ¿ok? Mira, te digo algo que tienes que recordar, por más que no te guste. De nada sirve la motivación e inspiración si no tienes la energía física para hacer las cosas. Y estás todo el día así como que con sueño... Si tú te das cuenta cuando ves mis, mis, mis videos, o cuando ves, tú, tú debes pensar, Usta, Eric, que es recorte energético, ¿no? ¿Qué se tomará antes de grabar cada video? Te digo algo, me tranquilizo para poder grabarte los videos. Así te la pongo. Me tranquilizo. Para grabarte este audio, me tranquilizo. Si no estoy pegado al techo, pregúntale a Mary. O sea, una de las palabras de Mary es: amor, pará. Ya estás bailando hasta el techo, bailo todos los días con mis hijas, soy un, o sea, más allá de mi personalidad payasa, ¿ya? Pero me refiero a que siempre tengo mucha energía. ¿Por qué? Por todo lo que estoy comentándote ahora, ¿ok? Algo que he logrado aplicar también con disciplina durante muchos, año, muchos años es el ritual de todos los días. Antes de comenzar mi día de trabajo, ver algo inspirador durante 10 minutos. Últimamente es, eh, bueno, leer un artículo de alguna revista de emprendimiento. Eh, de emprendimiento, eso lo vengo haciendo hace, ¿cuánto? Tres años, creo. Eh, pero antes que eso, era escuchar un audio motivacional o ver un video que me inspire. Eso es clave, porque ilumina el comienzo de tu día. Más de lo que te imaginas. Hay gente que se despierta y puta, ve noticias. Bueno, está pasando? Las muertes, los hospitales llenos. ¿no? A ver, comienza tu día así, pues. Con razón estás un poco medio, ¿no? <risa> Perfecto. Ahora ya sabes qué cosa estaba generando un gatillo en tu vida negativo. Luego, hay un truco que aprendí de Tony Robbins que es muy efectivo. Que es un cambio energético y mental instantáneo. De hecho, lo acabo de hacer ahorita. ¿ya? Y te voy a contar ahora que te cuente esto acá. Es básicamente secuestrar tu fisiología y hacerle creer que todo está perfecto. ¿Cómo se hace? Cuando estás en medio, eh, como estés, cuando estés medio para abajo y, y con pocas ganas y, y no ubicas a tu dupla eh, y ni, ni no, no puedes estar ahorita en un ecosistema, ¿no? porque la reunimos a las 8 de la noche y de repente tú estás ahorita como que estoy medio, estoy medio bajón, debes poner una canción que te encante a todo volumen y ponerte a saltar con los brazos en alto como loco o como loca durante un minuto. Sí, Suena medio bobo, estúpido, ay eh, voy a ser ridículo. Te juro que hecho, bobo, hoy creo que sería ridículo contar de estar feliz todo el día y energético que, que, que, que basarme en las opiniones de los demás, no de este tipo. Ojo, no lo tienes que hacer en la calle. ¿no? O sea, yo lo acabo de hacer ahorita en el cuarto y te cuento por qué lo he hecho. No es que estaba bajón, pero ahora te cuento. Eh, es increíble y efectivo, te lo juro. Luego de esos 60 segundos, tu mente va como que ha sido como ágilmente engañada por ti. A la que tu sistema, tu sistema nervioso segregue todos aquellos químicos que te hacen sentir bien y con seguridad. Te sentirás mucho, mucho mejor. yo por qué lo acabo de hacer ahorita? Estoy acá grabándote este audiolibro. Estoy, como te comenté, en mi vestidor. Gracias a Dios, y mi vestidor es bastante grande. ¿no? Y lo uso básicamente para que eliminar el eco, porque acá tengo toda la ropa y todo. Perfecto. Eh, pero hace un poco de calor. Y como estoy metido acá grabándote esto este, y estoy como que medio arrinconado, por así decirlo, para que no haya tanto eco, eh, después de tipo, no sé, 20 minutos estoy, necesito un poco como que airearme, airearme, ¿no? Entonces lo que hago es salto y empiezo a saltar como loco porque quiero traerte la mejor energía, quiero traerte la mejor sonrisa. Entonces empiezo a saltar como loco, no puse una canción, bueno, la empecé a cantar <risa> y de hecho bajé a estar con mis hijas un ratito, pero pues me di cuenta que estaban en el jardín así que no pude estar con ellas, pero estaba Mary y me dice, amor, ¿ya terminaste? Este, porque estoy grabando todo esto y estoy ocupando toda la mañana. Eh, y le digo, no, no, no, mi amor, este, ah, ah, no, sí, tienes razón, sigues. yo, ¿cómo sabes? No, porque te, te escuché saltar, ¿no? porque pum, pum, pum, pum, Y es parte de mis locuras, son parte de, de la familia. ya Así que, nada, la gente te va a entender. Así que hazlo y te va a entender cantar. Otra cosa que te cuento que estoy, que estoy haciendo, que no pensaba contarlo ahora, pero bueno, te lo cuento, es que todos los días de la mañana hago tres saludos al sol. Eh, Mary es instructora de yoga y me enseñó cómo hacerlo, y si no tienes a, a alguien que es instructora de yoga a tu costado, eh, entra a fucking YouTube y mira, saludo al sol. Esa respiración y ese es, es, es, estiramiento activa tu cuerpo de una manera buenísima. así que Te lo recomiendo. Bueno, entre el ecosistema presencial... Y digital, tu dupla, la información positiva todas las mañanas y el truco fisiológico para cambiar tu estado mental, créeme que vas a tener días totalmente diferentes. Y recuerda también tener claras tus pesadillas en el espejo de tu baño. No sé tú, pero yo soy papá, hermano, hijo, esposo y emprendedor. Todo en uno. Y en este capítulo te voy a hablar de cómo puedes ser eficiente en todas las áreas de tu vida que requiere de tu atención y tu energía. De nada sirve que seas una gran máquina productiva para tu negocio si desatiendes a la familia, tu pareja o incluso tu cuerpo. Hay que tener un balance para el gran baile de la vida. Y si bien este balance puede ser modificado temporalmente dependiendo del momento donde te encuentres en ejecución de tu negocio o negocio o proyecto, siempre debemos tener un eje saludable. A través de los años... En mi obsesión de encontrar los mejores trucos, herramientas y hábitos para generar más y menos tiempo, he invertido cientos y cientos de horas en libros, entrevistas, cursos y eventos, específicamente en el tema de eficiencia y productividad. Eh, ¿Cómo cada uno tiene una vida y rutina diferente? Como cada uno tiene una vida y rutina diferente, he tenido que aprender a elegir entre lo utilizable y lo no utilizable para la mía. Así que te invito a hacer lo mismo. Pensé en muchas maneras de, de contarte esto. ¿ya? Podría hacerte un listado de todos los trucos que uso, eh, pero eso me pareció medio aburrido para ti y para mí. Por eso he decidido contarte un día entero mío y así sobrevolar cada uno de mis hábitos adquiridos y adaptados para que tú, a través de tu discernimiento, tomes nota y elijas cuál y qué cosa es lo que te sirve. ¿okay? Es importante que te enfoques en los tips independientes y extirparlos de mi rutina para que los apliques a la tuya. No te enfoques en a qué hora me levanto, a qué hora almuerzo o a qué hora hago deporte. Aísla cada herramienta y adáptala a tu rutina. Te estoy invitando a usar tu adaptacreatividad. creatividad. es una palabra que me acabo de inventar. Creatividad para adaptar. ¿Ya? Eh, así que bueno, vamos. Me levanto más o menos a las 8.30, 8.45 de la mañana, ya que mi hija mayor no está yendo a la escuela por, por la apreciadísima cuarentena, sino sería como a las 7.45 de la mañana. No me despierto con despertador, me despierto eh, así, ¡pup! cuando se me acaba el sueño. Eh, mi celular está en modo avión desde el día anterior y en mi oficina, así que ni lo veo. Es catastrófico, repito. Catastrófico ver tu celular cuando te levantas, ya que invades tu ignorancia selectiva y te pones en modo zombie. En vez de estar en el aquí y ahora, el presente, agradeciendo por estar vivo y tener el día por delante. Bajo y tomo desayuno con mi familia. No hay celulares, no hay noticias, solo familia. Estamos presentes al 100%, disfrutando de la compañía de cada uno. Al terminar, me quedo jugando con mis hijas unos, como unos 20 minutos más o menos. Y acá te, te digo algo como un paréntesis. ¿eh? El efecto 90-10... Indica que la mejor, eh, que la manera como comienzas tu día y reaccionas ante el primer 10% de tu día tiene un impacto casi total en el restante 90%. ¿Ok? Sí. Eh, sé lo que es la ansiedad por resolver cosas, revisar urgentes que quedaron inconclusos la noche anterior, y eso te genera el impulso, a veces inevitable, de tener que, que ver el celular o hacer una llamada. Pero créeme, la estarías cagando, recagando. Yo soy así, ojo, ¿eh? ansioso, impaciente e impulsivo. Está en mi ADN, pero debo, debo tener la disciplina para controlarme y eliminar la adicción al saber qué pasó. Sí, es una adicción terrible. La definición de adicción es la imposibilidad de abstenerte de hacer algo. Así que utilizaré ese término varias veces a lo largo de este capítulo. ¿ya? Y como un paréntesis, también te digo, entra a YouTube y mira mi video de cómo eliminar la adicción al celular. ¿Ya? Clave. Bueno, luego de jugar con mis hijas, voy al baño unos 10 minutos, sí, ya sabes para qué, usa tu imaginación, y ahí tengo cosas para leer, generalmente revistas de emprendimiento o algún libro. Me gustan más las revistas porque son artículos que puedo leer rápido y sobre todo me fascina leer sobre otras personas emprendedoras con desafíos, historias o, o, o logros 30 veces más grandes que los míos. Eso me da perspectiva, a veces digo, mierda, perdió 3 millones de dólares en un mes y tuvo que despedir a la mitad de sus empleados. ¿What? Eh, eso hace que los desafíos en mis negocios se vean más chiquititos y me ayuda a no quejarme cuando algo no sale de la manera como yo quisiera que salga. Nutrir tu mente con perspectiva, inspiración y ejemplo es clave para comenzar tu día. Luego voy a mi oficina a comenzar mi día de trabajo. Tengo la bendición de trabajar en casa y no tener que trasladarme a otro lugar de la ciudad, pero si tú... Debes hacerlo, te recomiendo eh, seleccionar audios, podcasts o videos de la noche anterior para que te acompañen en el camino. No pelotudees en redes sociales, nutre tu mente, ya. nutre tu mente. Bueno, me siento en la oficina y uso la aplicación Headspace para meditar durante 20 minutos. Ese es un hábito personal que me ha servido muchísimo para manejar mi ansiedad, estrés y creatividad. No voy a entrar a hablarte de ese tema acá, pero si quieres lo podemos explorar ahí en, con la Fuerza 7. Ahora bien, podrás pensar eh, o estar pensando que, que, que todavía no estoy hablando de producir. Pero créeme que sí. El tener tu mente limpia, empoderada y alineada te fertiliza enormemente para atacar el día y sacarle el jugo. Mi escritorio tiene, tiene pocas cosas. Si has visto mis videos, eh, ya te las conoces mi oficina básicamente, y es muy minimalista. Mi oficina y el ambiente en general está armado de esa forma. Tu espacio eh, de trabajo refleja tu mente en ida y vuelta por lo que debe ser algo despojado, solo lo esencial. Te explico, un espacio de trabajo repleto de cosas acumuladas que no usas, desordenado y caótico, solo refleja una mente repleta de, co repleta de cosas acumuladas que no usas, desordenada y caótica. Ahí no se puede producir, no se puede crear, no se puede reformular, no se puede avanzar. En este, entre comillas, templo, eh, que es mi oficina, tengo mi cuaderno de tareas a la mano derecha, que ya contiene enumeradas las tareas que... Eh, que apunté el día de ayer, o sea, en la noche anterior. Así es, la noche anterior apunto en una hoja nueva, limpia, soy virginiano, obsesivo, todo lo que debo hacer al día siguiente. Enumero las cinco cosas en orden de prioridad y luego marco claramente cuáles son las dos cosas que de ser las únicas realizadas me generarían una satisfacción al final del día. Esto es clave para no perder tiempo en la mañana decidiendo, priorizando qué tengo que hacer. ¿Ya? De hecho, trato de que sean cosas que puedo hacer solo, sin interactuar con personas del equipo o socios o, a, o alguien con quien trabajo. De esta manera, no tengo que sacar el teléfono del modo avión y permitir que me secuestren. Porque sí, el email y el WhatsApp son una herramienta de secuestro de tu tiempo por otras personas. ¿Cuántas veces has planeado una mañana con tareas importantes, pero abriste el email o el WhatsApp y una cosa te llevó a la otra y luego te das cuenta de que ya es hora de almorzar? no hiciste nada de lo que planeaste. Exacto. Y no entres en la ansiedad de, es que tengo que ver si este rollo se solucionó. No. Es que si no me meto, no se va a resolver. Créeme, yo era así. Igual que tú, pero te juro, al 300%. Obsesivo, preocupado y estresado. Hasta que aprendí que la mayoría de incendios, de los cuales me estoy perdiendo, se solucionan solitos en menos de tres horas. Tienes que hacer esa prueba. Esto lo aprendí en el año 2012. Cuando yo estaba tratando de modificar un poco mi tiempo y, y, y mi ansiedad y estar metido en todo. A veces yo, era un, yo pensé que estaba ayudando, pero estaba interfiriendo. Y ahí decían, en ese libro, eh, que se llama La semana laboral de cuatro horas, escrita por Tim Ferriss, dice que la mayoría de problemas se van a solucionar solos en menos de dos horas, si es que no te metes. Y dije, ok, costó ponerlo en práctica, pero bueno, ya se dio, funcionó. <risa> Mira, es jodido, ¿eh? te va a temblar el ojo y te van a sudar las manos por agarrar el teléfono e ir al rescate o la curiosidad misma. Pero si te pones un, un poco de disciplina, verás que la mayoría de cosas se resolverán solas. Salte de la ecuación y serás una persona más productiva y de paso los demás aprenderán a ser más resolutivos. ¿Ya? Eh, por ejemplo, ahora mismo son las 11:38 y 38 de la mañana y tengo el celular en modo avión hace más de una hora. Ya que estoy trabajando justamente en hacer lo que te estoy este, haciendo ahora, este libro Y debo estar enfocado. No te voy a mentir. Por momentos me agarran unas ganas desesperadas por agarrar el celular y ver mil cosas en las que estoy trabajando con mis equipos y socios esa semana. Quiero ver si me respondieron sobre una idea que propuse. Quiero ver cómo van unas campañas. Quiero ver cómo si llegó el contenedor que necesitábamos, que era urgente. Si llegó el aéreo a este, Argentina, el contenedor a México. Eh, quiero, saber, quiero saber, quiero saber, quiero saber, quiero saber, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Quiero ver. Y no solo algo específico, ¿eh? También agarra la curiosidad de ver qué está pasando allá afuera, de qué me estoy perdiendo. El celular es como la refrigeradora. A veces la abres sin siquiera tener hambre, simplemente para ver qué hay. <risa> ¡Error! Mira, no soy un monje disciplinado. Esos hábitos los trabajo todos los días. Y créeme, me cuestan y mucho, debido a mi personalidad. Pero lo tomo un día a la vez. Debo terminar eh, este audiolibro hoy mismo, porque así me lo propuse. Y esa es una de las cosas que me propuse determinar hoy que generaría satisfacción en mi día. Por eso, más allá de tener el celular en avión para protegerme de mi adicción, eh, lo cual eh, lo acabo de poner en el baño. Así es, la lejanía física con ese aparato me protege de mí mismo. A medida que avanzo en el día, tengo espacios de acumulación, entre comillas. Por ejemplo, me pongo un horario de 15 a 20 minutos para revisar correos y listo. Dejo que todo se acumule para yo atacarlo todo junto y de ahí suelto el correo hasta ya más tarde en la tarde. El estar revisando cada 10 minutos los emails o peor aún, tener un notificador en el celular es uno de los peores secuestradores de tu productividad. Lo mismo hago con WhatsApp. Actualmente tengo 56 grupos, sí, los conté, 56 grupos, de los cuales 52 son de trabajo, de los cuales 27 son muy, muy, muy activos. Y eso, sumado a los chats individuales, que quiere decir que mi teléfono vibra, te juro, más que un juguete sexual, todo el día, ¿ya? Por eso debo acumular mi tiempo eh, de interacción con los chats. Me pongo un horario y los respondo todos juntos, no minuto a minuto. Tip. El 95% de grupos están silenciados. Yo decido cuando interactúo con ellos. ¿WhatsApp? ¿Web? De ninguna puta manera. Nunca lo usé, nunca lo voy a usar. Fin. Me imagino que tu cabeza está volando a estas alturas del capítulo. Sé que te estoy desafiando en la manera como vienes operando en el día, pero sé que le estás encontrando mucho sentido a lo que te cuento. Por eso estás medio que sonriendo levemente mientras escuchas lo que te estoy diciendo. Diciendo, sí, tal cual, Dios, es así. Parece que este tipo me conociera. Sí, probablemente te conozco. <risa> eh, porque todas las personas emprendedoras somos iguales y tú te estás volviendo en una cada día que avanzas más. Unas herramientas eh, más que te voy a dar antes de irnos al punto 7 es que debes aprender a decir que no. Cuando te piden reuniones, llamadas o lo que fuera que te distraen tus momentos de creación y ejecución, este es un periodo muy importante para ti y debes cuidar tu tiempo. Acepta lo mínimo indispensable y a lo demás, di respetuosamente no. Aprendí un truco de uno de mis mentores que al igual que yo tenía la necesidad programada de quedar bien con la gente y no ser muy rudo ¿no? con la gente, y, y, o hasta incluso verte como maleducado por decir que no todo. Y te lo cuento. Cuando le piden a él algo y quiere decir que no, dice, disculpa, pero no voy a poder. Este mes tengo una política de solo esenciales, porque estoy en un proyecto que requiere de toda mi atención. Gracias por entender. Y listo. Eso es lo que escribe en, en, en el mail o en el chat. Ah, por si acaso, hoy, este mes... Este proyecto, eres tú. ¿Sigues acá? Te felicito. Ahora ya no estás por delante del 95% de gente allá afuera, estás por delante del 99%. Sí, aunque no lo creas, la mayoría de gente que dice que es emprendedora y que invierte en ellos, en cursos o libros, nunca los comienzan. Y los pocos que lo hacen, nunca los acaban. Hay una estadística que dicta que el 97%, el, no, perdón, 77% de personas no terminan los cursos, libros o audiolibros que comienzan. Tú ya estás casi terminando este audiolibro, así que te mando un abrazo energético a la distancia. Y llegó el momento de revelarte una de las grandes verdades del emprendimiento. Puede que esto te rompa el corazón, pero si es que realmente tienes una mente emprendedora, te hará mucho sentido. Acaba. El emprendimiento es duro, muy duro. Listo, ya te lo dije, revelado. Ahí está. Bueno, creo que te hace sentido, ¿no? Ya sabías esto, pero no está de, de más recordártelo. Veo tantas personas entrando al mundo del emprendimiento y saliendo corriendo espantadas que siento que necesito contarles todo lo que tú has escuchado hasta ahora para que se preparen y puedan lograr sus objetivos, eliminar sus pesadillas y lograr todos sus sueños más alocados. Y para lograrlo, deberán aprender a batallar bien. Te explico. Una persona con mentalidad emprendedora real tiene un cableado diferente al resto de... Muchas veces tirada de loca. Siempre está alerta, pensando creando es inquieta y curiosa el emprender estas personas se enfrentan todos los días a desafíos que tienen que resolver desafíos de plata desafíos con personas desafíos de producto, desafíos de mercado desafíos de coyuntura económica eh, o incluso atravesar una pandemia mundial <risa> en estos momentos se ponen como una gacela ágil resolutiva eh, y sobreviviente es parte del rol sacar lo mejor de nosotros en estos momentos de resistir los golpes y seguir avanzando. Créeme, yo los vivo todos los días. Mis negocios se expanden en siete países. Tengo dramas enormes. Sin embargo, siempre recuerdo que si el, desaf el desafío es muy grande, es porque yo estoy siendo muy chiquito. Por eso, el título, el título de este último capítulo es Aprende a batallar bien. Porque en el emprendimiento no se trata de evitar batallas. Se trata de enfrentar todas las que vengan y aprender de ellas. Es más, te diría que hasta disfrutarlas, porque te vuelven un mejor ser humano, y tus habilidades adquiridas al ganar estas batallas podrías llevarlas a otras áreas de tu vida. El gran Ray Dalio, el fundador de Bridgewater Associates, el fondo de inversión más grande jamás creado en el mundo, que maneja 165 billones de dólares, billones con B, eh, en su libro Principios, nos comparte la fórmula, una gran fórmula. Dolor más reflexión igual progreso. Y claro, debemos experimentar el dolor a través de los desafíos para poder reflexionar sobre él, contemplar el suceso que generó aquel dolor y así hacer las modificaciones necesarias para atravesarlo y evitarlo en un futuro eh, o estar preparado para cuando se venga algo parecido. Esta es la única manera de progresar. De hecho, es el mismo Ray Dalio de quien saqué la frase que titula este capítulo. Él nos habla de que el emprendimiento siempre tendrá desafíos, nunca se detendrán, y que tienes que verlos como, ah, mira, uno de esos, uno más de esos, nuevamente. Porque es algo como un ciclo, él lo llama un bucle. Ser consciente de que cambiarán y mutarán, pero siempre los desafíos estarán ahí. Y aprender a batallar con ellos, es decir, no hacerse una pelotita y meterse en, y meterse en el baño a llorar, Sino por lo contrario, sacar el pecho y decir, mira, ahí viene otro, ahí voy. Esa es la actitud que tienes que tomar. Me imagino que esa es la mentalidad de los bomberos. Cuando suena esa alarma en el cuartel, no se miran las caras asustados para nada. Gracias a los incendios pasados y a su preparación mental, salen corriendo, se deslizan por el tubo, suben al camión y vuelan hacia el, hacia el problema. Cuando llegan, siempre es diferente. Ningún incendio es igual al otro. Por eso deben pensar velozmente cómo poder apagarlo lo más rápido posible y al finalizar, jamás piensan... ¡Ay! brother, Dios mío! ¡Ojalá no haya otro incendio más! ¡Ojalá que esto así acabe! ¡Nunca más tengo que hacer esto! No. Se regresan al cuartel y se mantienen atentos para la siguiente alarma. Son bomberos y a eso se dedican. Y tú eres una persona emprendedora. Y a esto nos dedicamos, carajo. Así que, debes esperar cada desafío con gratitud. Porque sabes que te dará más práctica y te hará tener más sabiduría para el próximo. Con esto dicho... Me encantaría decirte que todo el mundo tiene una mentalidad emprendedora allá afuera, pero tú sabes que no es así. Somos una gran minoría. Y eso hace que nuestro camino a veces sea solitario. A veces estamos trabajando en una, en una linda idea, un proyecto que se convierte en una pasión, y luego te encuentras con la realidad de que no tienes con muchas personas para compartírselo o comentárselo. Si ya estás emprendiendo, sabes que es así. Somos personas a veces incomprendidas, pero lo que debes saber es que nos tenemos los unos a los otros. Por eso, cuando empecé a escribir los borradores de esta guía, me di cuenta de la necesidad de crear una comunidad, un espacio donde podamos estar juntos, en principio, de manera digital. ¿no? Y luego ya, cuando acabe toda la pandemia, vamos a poder estar juntos de manera presencial. Ahora, más que nunca, debemos eh, tenernos cerca, unidos y unidas, empoderándonos, dándonos feedback y avanzando de la mano para que juntos seamos pff, quienes formemos la nueva economía. Esa comunidad que, te, que tengo tan cerca al corazón es Fuerza7, que está en fuerza7.org. Y ahí estamos todos juntos y juntas, trabajando cada uno de los puntos que aprendieron acá. Compartimos experiencias, errores, aciertos y siempre elegimos a alguien para hacer un asiento caliente. Y le doy una mentoría ahí mismo en vivo. Y así podemos profundizar en los temas que pueden estar frenando a alguien en su negocio o su ganas de comenzar uno. Como ya te comenté, funciona como una fundación, ya que, don que donamos el 50% de lo recaudado mes a mes. Mira. Hemos llegado al final de este audiolibro, al final de cómo emprender sin cagarla, los siete pasos que jamás te contaron sobre el emprendimiento. Hoy has aprendido muchísimo, espero. Has comenzado un proceso que te acompañará toda la vida. Poco a poco te irás desintoxicando de información y personas que no te suman. Por otro lado, sabrás cómo maniobrar la preocupación para no generar inviernos eternos e improductivos. Luego aprenderás a hacer tus pesadillas como motor principal para así construir un negocio que te traiga mucho, muchísimo dinero y gracias a tu nueva y reconciliada relación con él, lo recibirás con los brazos abiertos. Serás como un imán de dinero. Créeme, sé de lo que estoy hablando. Y juntos, eh, y junto a todos los aprendizajes y procesos, estarás en la compañía de la información positiva y personas emprendedoras que te motivan todos los días para que te vayas formando como una persona productiva que ataca cada día con eficiencia, sabiendo que en este camino que has elegido en tu paso por la tierra, es un camino de crecimiento, de prosperidad y de mucha abundancia. Siempre y cuando sepas pelear bien la batalla. He disfrutado un montón grabarte este audiolibro, esta, esta guía, este manual. Tenía muchas ganas de contarle al mundo lo que me funcionó a mí para poder llegar hasta donde he llegado por ahora. Como ya te conté, yo fui un, un desastre en la escuela, en la universidad y en todos mis em eh, empleos. Estoy lejos de ser perfecto. Pero cuando decides emprender y hacer algo que te apasiona, ahí sí que le pones toda la fuerza, toda la creatividad, todo el corazón, mucha fuerza. Y te permites aprender cosas como la que te escribí hoy día y la que te grabé hoy día en este audiolibro.